Muy buenos días eh, en América, en la mayoría de Latinoamérica, es la mañana, las 10 en El Salvador. Eh, estamos también en España, que ya es tarde noche. Eh, tengo el placer, el privilegio de poder dialogar esta mañana en la conmemoración de los 505 años de la reforma protestante. Estaremos con mi buen amigo Samuel Alonso, desde España, eh, que nos estará compartiendo un tema, pero interesantísimo. Desconocido, diría yo, muy poca gente, eh, estudiosa, investigadores, eh, se meten a este campo. Casi siempre cuando hablamos de la reforma del siglo XVI, nos referimos a lo que pasa en Alemania, Inglaterra, Francia, otros países, pero... De España eh, decimos muy poco. Así que bienvenido, mi amigo Samuel. Un gusto tenerte acá en Cádiz y compartir este hermoso tema. Muchas gracias, muchas gracias, Marlin. Es un placer, es un honor estar aquí en Cádiz y poder estar en Cádiz y compartir este tema tan apasionante. ¿no? Y ya desde, desde ya te agradezco este, este espacio porque eh, es necesario. Eh, divulgar, difundir la reforma española o la historia de los protestantes españoles que tan tampoco casos se ha hecho en general en, dentro de un nivel académico y, y bueno, esto es muy bueno que espacios como este den, den lugar a este a, ya sea yo o ya sea otra persona poder hablar de, de este tema. Gracias. No, es un honor eh, hemos iniciado una serie de, de esfuerzos eh, educativos, ¿verdad?, alianzas eh, con los diferentes programas que realizamos. Así que también para mí es un honor eh, compartir esta hermandad, eh, cruzarnos por estos medios, el Atlántico que en otros tiempos pasaban meses para poder llegar a, a, de un lado al otro, ¿no? Pero ahora tenemos esta, esta ventaja. Pues, quiero iniciar esta entrevista y al mismo tiempo conferencia eh, haciéndote esa pregunta. Eh, ¿Quién es Samuel Alonso? Eh, para la gente que nos está viendo, también puede preguntar en, en el chat, puede dejar sus preguntas. Nosotros le damos lectura al final de, para poder contestar tal vez alguna pregunta o comentario. Siempre con el respeto debido, ¿verdad? Es un honor tenerles los que ya están en vivo y los que posteriormente nos van a ver. Entonces, iniciemos. Samuel, eh, ¿quién es Samuel Alonso? Bueno, pues siempre me cuesta más hablar de mí mismo que hablar de los reformadores españoles. <ríe> Pero bueno, ya que me preguntas, eh, soy eh, nacido en Villanueva de la Serena, en provincia de Badajoz, región Comunidades Autónomas de Extremadura, España. Eh, tengo 34 años, estoy casado con Sandra, ella es de Brasil, y bueno... Eh, yo crecí dentro de una familia, nací, crecí dentro de una familia católico eh, romana y siempre, aunque mi familia siempre me, me quiso enseñar y me enseñaba pues la palabra, el evangelio yo era de un grupo católico y siempre pues eh, me hacían, me hacían buscar de cierta manera a Dios, ¿no? Con mi primera comunión. Yo digo a mis padres que quiero una Biblia para leerla y una guitarra para cantar al Señor. Me cumplieron esos deseos <risa> y con 10 años, como acuerdo, que empiezo a leer la Biblia por la noche, los Evangelios y eh, comienzan las preguntas, eh, la curiosidad y todo esto. Y a los años, eh, pues bueno, comienzo a visitar una iglesia protestante y allí en mi ciudad y me convierto a la fe protestante. Y eh, pues. Sí, ya a los pasos de los años conozco a mi esposa y me caso y comienzo, bueno, el llamado al ministerio. Yo era de niño, quería, decía mi padre que quería ser sacerdote católico, pero bueno, con la conversión esto se trasladó a que quiero ser pastor, <risa> servir al Señor. Y es lo que estamos haciendo ahora y bueno, llevo ya unos años aquí en los Santos de Maimona plantando una iglesia, siendo pionero en, en la primera iglesia en la historia de, de esta localidad, que está también aquí en la región, de 8.000 habitantes. Y bueno, eh, somos, quitando algunas iglesias étnicas que están haciendo un buen papel, como la iglesia de Filadelfia, eh, que es una iglesia, digamos, de gitanos, eh, somos la, quitando de ellas, que son tres iglesias o por ahí, somos la única iglesia, de la, digamos, de la comarca, y, y estamos aquí, pues, trabajando. Y recientemente, eh, después de un proceso largo, eh, trabajando en la plantación de iglesias, precisamente el 5 de noviembre, este próximo, me... Me ordenan al ministerio eh, presbiteriano, la Iglesia Evangélica Presbiteriana de España. O sea, estamos eh, prácticamente de celebración. Y bueno, eh, mi vida ha transcurrido siempre eh, aquí en, en mi región eh, y sirviendo, ¿no? Y esto, pues también un poco, ya da un poco de trasfondo por qué quiero especializarme en esto, ¿no? Entonces. Hay un poco de mi vida así muy resumida, muy por encima y <ríe> tampoco quiero aburrir. No, eh... Felicidades por, por esos logros y por, esos, eh, por esas metas que has cumplido. Eh, pero háblanos también un poco como antesala al tema ya, eh, esa formación académica y esa, vamos a decir, esa especialidad investigativa que nos lleva al tema que nos compete esta mañana sobre la reforma española en la Biblia estaremos hablando, pero, pero ¿cuál es tu formación? ¿Por qué este tema? ¿Cuáles son las áreas de especialización que vas poco a poco eh, reforzando? Bueno, excelente pregunta. Eh, bueno, cuando yo me convierto al protestantismo, eh, que no tengo vocación, eh, pastoral entendía que tenía que estudiar, entonces comienzo estudiando en, en el seminario de la iglesia que estaba en ese momento y después eh, eh, sigo estudiando y entonces ya a paso de los años eh, estoy en, un, en otro seminario, en el seminario bíblico William Carey, termino mi, mi estudio de teología y después, terminando los estudios, yo quería hacer un máster. Eh, bueno, tengo también formación de, de, de, de, de curso de lideranza fiel, que es una institución del Ministerio Fiel de Brasil, bastante importante. Eh, pero yo terminando todo esto, yo digo, quiero... Oh, Quiero estudiar un máster, quiero especializarme en algo. No quiero estudiar solo teología, quiero especializarme en algo. Y siempre me gustó mucho la historia, además. Casi todos los cursos que yo hice dentro de... Porque eran cursos independientes. Casi todos los cursos que yo hice de, en curso de... Eh, en la formación en Brasil, eh, a distancia, lo hice relacionado con la historia de la iglesia. Eh, y yo siempre me llamaba mucho la historia de la iglesia. Pero Dios hizo algo maravilloso, porque justamente cuando yo eh, termino mis estudios de teología... El Seminario Teológico de Sevilla plantea por primera vez un máster en artes, de, en historia de la, de, la, de la Iglesia, con énfasis en, el, en la reforma española. <risa> yo, cuando veo esto, digo yo, wow, maravilloso, yo, esto hago parecido, algo así, me buscaba, yo, esto Dios lo ha puesto para mí. Entonces, incluso uh, el, el decano de, del máster, y profesor y amigo personal, Andrés, Andrés Mesmer, él me eh, hablé con él y e incluso me animó y bueno empecé a estudiar en el este este máster en, en este seminario y bueno ya lo he terminado todo lo que es la parte de la materia y estoy trabajando justamente por la mitad más o menos se puede decir del trabajo fin de máster que bueno que conoce un poco el tema de las tesinas y de la tesis esto va demasiado es un, es, es un trabajo de paciencia de espacio y de tejer bueno, suave, de tejer suave. Sí, sí, sí. No, y no vaya rápido que te, te, te lo echen para atrás. Entonces, entonces, y bueno, mi, siempre me llamó la atención, era con la reforma, con, con el máster, me llamó la atención la historia, pero con el máster me enamoré de lo que es mi historia. O sea, nuestra historia, la de, la, la de Hispanoamérica también, la reforma protestante española, tampoco conocida. Y, y yo quedé impresionado con todo lo que he aprendido, con todo lo que estoy aprendiendo, porque me di cuenta de que es un campo de tira hilo es un campo de, de tirar de los hilos y ver lo que va saliendo, porque incluso hay que investigar mucho. Y estoy contento, ¿no? Y bueno, y mi trabajo de fin de máster está yendo sobre Francisco de Encinas, una biografía, pero no solo... No hay, una, hay una biografía de Francisco de Encinas, algunas más por ahí, pero no es una biografía en sí, lo que yo quiero hacer es, lo que yo quiero hacer es, lo que voy a hacer con, o sea, en toda mi vida, estudiar el, el pensamiento teológico del protestantismo español, porque bueno, ya hablaremos de esto, es, es peculiar, es diferente a las demás, a las demás vías. Entonces, eh, en base a Francisco de Encinas, que era un personaje que, que creo que había, está en deuda la historia con él, porque fue el primero que traduce el Nuevo Testamento y lo publica eh, desde el griego al, al castellano y lo que nos da la base a la Biblia que tenemos. Sí es cierto que, que empecé queriendo hacer una, una biografía, pero conforme yo iba a, a avanzando en el estudio, me doy cuenta de que, oye, el pensamiento protestante español, los reformadores españoles pensaban distinto a, a, a la vía luterana, a la vía de Ginebra a la vía anglicana. Y bueno, ya seguramente habrá tiempo de hablar de eso, ¿no? Pero eso es más o menos lo que me estoy especializando y, y lo que estoy dedicando mi vida, aparte de servir como vocación, aparte de servir en el ministerio, es servir también por medio de la historia. Eh, lo decía yo, tú lo has afirmado y reconfirmado, que cuando hablamos de las reformas del siglo XVI, Casi siempre hemos puesto la mirada y hemos reconocido la labor, estemos a favor en algunos puntos o en contra de Lutero, Calvino y otros de los grandes reformadores del siglo XVI, eh, pero muy poco la mirada en España. Y antes del programa yo te comentaba a ti que de pequeño leyendo cierta literatura, conozco brevemente la reforma de España. Eh, y muy poca literatura existe en realidad. Son muy pocos los investigadores que eh, se le dedica. Cada vez que viene, imagínate, estamos conmemorando 505 años de la reforma eh, y muy pocos espacios le siguen dando lugar. Me alegra lo que está pasando en el caso de España, pues lo tiene que hacer como, como parte de su identidad, de su herencia, ¿no? Eh, pero América Latina le debe mucho a esa reforma. Y la gente en América Latina, aunque conmemoran eh, la reforma protestante eh, muy poco conocen de eso y por eso agradezco la invitación, haber aceptado la invitación para hablar de este tema que ahorita entramos pues eh, con todo. Y entro con esa pregunta, ¿por qué es importante hablar de la reforma protestante española? Adelante, Samuel. ¿Por qué es importante? Primeramente porque la hubo. Yo diría que... que eh, Después llegue, seguramente llegaremos a una conclusión al final de, de la conversación, ¿no? Pero porque es importante, ¿no? Ahí, ahí realmente tenemos fuentes eh, a lo largo de... que se ha ido descubriendo a lo largo de la historia que demuestra que esto hubo una reforma en España, por lo tanto hay que hablar de ella. Es importante sobre todo, no solo para España, ojo, es también importante para Hispanoamérica. Pero sobre todo, quiero hablar primeramente sobre España, porque es importante hablar de esto. Pues bueno, el, el, los que se dedican a las misiones, más, estudian más la misiología, se pueden dar cuenta que cuando vienen a, a evangelizar a España, eh, los españoles, yo soy español, y conozco bien la mentalidad española, porque es la mía, eh, reaccion, reaccionan ante el Evangelio, ante la predicación del Evangelio, de un protestante diciendo, no, no, no esto, eh, nosotros somos católicos romanos, esto viene de fuera. La religión protestante no es de España, es de fuera. Entonces ya ahí se, se crea una muralla que mmm, hace eh, una separación muy grande entre, para poder evangelizar, ¿no? No, no, esto no es nuestro, no es nuestro, no es nuestro. Eso es lo que más vas a escuchar. Eso es de los ingleses, eso es de los, de, los, de los norteamericanos, de, la, de las películas, los reverendo, que no sé qué. Y, y te encuentras con esto, ¿no? Entonces. Ya es importante para la misología ya es, ya es importante para la evangelización, que un, eh, es poder tener este conocimiento para que los españoles, cuando ya vayan a escuchar el evangelio y te digan eso, no, no, espera, oye, que tú tienes una historia, aquí en España está la historia protestante también. Se crea también, aunque después no tiene el mismo fin o la misma, el, mismo, eh, el mismo caminar que tiene en Europa, pero aquí tenemos reforma protestante. Entonces, es bueno por eso, es bueno... Para caer muralla es bueno para derribar mitos es, es bueno para hablar con del de rigor histórico eh, eh, dando a entender que España también es protestante en el año 1992 con ocasión de la expo se firma un tratado un, un tratado de que bueno diciendo que España eh, también es protestantes eh, y también judías, no sé qué, se hizo ahí un tratado, una firma como de concordia se puede decir. Pero sinceramente, eso, eso es papel mojado si realmente, o sea, nos dio libertad, obviamente, y unas cosas y otras, pero eso es papel mojado si realmente no llega el mensaje de que España también tiene su historia eh, reformada, su historia protestante, a la conciencia de la sociedad española. Y para esto, se está trabajando, para esto es este máster también. Para, yo yo pensé, cuando yo estudio el máster, el, eh, empiezo a estudiar el máster, yo digo, bueno, yo voy a adquirir conocimiento de historia, que está muy bien. Pero no te puedo imaginar, hermano, querido Marley, las herramientas que me ha dado para evangelizar. O sea, es, es útil. Yo, yo incluso recomiendo siempre a las agencias misioneras que van a traer eh, misioneros a España o a otro país, que es importante no solo estudiar el contexto cultural, no solo estudiar el... El idioma, no solo estudiar a ver cómo viven X personas, sino estudiar su historia. Porque estudiando la historia de, de, la, de la Reforma Española, estudiando la, la historia del protestantismo en España, entiendes hoy a los protestantes de España y entiendes hoy a los que no son protestantes de España, o a los que rechazan el protestantismo. Entonces, es, es vital, es vital. Mira, yo estuve hace unos meses dando una conferencia a, unos, a, un, a un grupo de misioneros de JCU eh, ellos eh, eran todos extranjeros, ¿no? La primera pregunta que yo le hice fue eh, ¿qué pensáis vosotros? ¿Pensáis que hubo reforma en España? ¿Qué os han dicho de esto? Y bueno, yo escuché de todo. Eh, hombre, eh, no, no fueron malas respuestas porque eran las respuestas que tenían, eh, lo que le habían enseñado a otros. Claro. Pero yo había, escuchado, yo había escuchado, no me han dicho que en España no hay nada, que venimos nosotros a evangelizar como si el cristianismo no hubiera llegado a España. <risa> <Sí>. <risa> o o otro, otro dicen que no, es que no hubo reforma, no hubo nada. Esa fue una conferencia que yo hice de seis horas, tres por la mañana y tres por la tarde. Fue una eh, profunda, intensa. Cuando terminó la conferencia, tenías que ver a esos jóvenes misioneros con cara de póker, como decimos por aquí. Y, y, y, con, y, y me encanta cuando termino, me emociona incluso cuando escucho los testimonios después de, esta, de estas conversaciones, de estas conferencias, porque siempre dice ahora ya sé cómo evangelizar a los españoles, ahora sé más. Y es el problema también de que no se toma en serio lo que tú has dicho anteriormente, no se toma en serio ni de la academia, ni de las, de las agencias misioneras, ni nada, estudiar la historia. Estudiamos la historia general de la reforma, Lutero, eh, Calvino, eh, y, much, y muchas veces ni eso. Y muchas veces ni eso. Ya, yo le decía a los compañeros a, a alumnos que yo he tenido en el seminario, aquí en España, por ejemplo, en un seminario que yo he dado clase, cuando terminaban las, la, los dos meses, las ocho semanas, yo le decía... Ahora sabéis mucho más que el grueso de la iglesia protestante española. Y no para que se jacten, sino para que realmente esto lo divulguen con humildad, con amor. Es, una, es, es, es importante eh, entender todo esto. Y, y bueno, y conociendo la historia protestante, podemos construir el presente mirando el futuro. Necesitamos esto Hablemos entonces ahora de las características de la reforma protestante española. Entremos ya de fondo a este tema, Samuel, e ilústranos con tu investigación alrededor de esto, ¿no? Sé que acá no paramos de aprender, seguimos aprendiendo, sé que sigues investigando y eso es lo rico de de esto, los que nos están viendo tendrán más preguntas nos vas a recomendar una serie de libros que no dudo que nos vas a mostrar ahí y creo que alguien va, si es como soy yo, cuando me muestran un libro es como que yo lo quiero también <ríe> así que bueno Entonces, adelante bueno, eh, a mí siempre cuando me preguntan eh, ¿cuándo, ¿cuándo comienza la, la historia de la reforma protestante española? ¿O cuando comienza la historia de la Reforma? ¿no? Muchos eh, piensan que la historia de la Reforma comienza como algo, uh, eh, en ese momento que surge así como una bomba, porque Lutero clava, que eso, hay una duda, a ver si clavó o no clavó, pero bueno, pone las 95 tesis de sobre la, la famosa 95 tesis de Lutero para el debate de la indulgencia todo esto, o sea, que ahí, eso, ahí es donde comienza la reforma. Realmente había que poner algo, cuando celebramos la reforma? El, el 31 de octubre, que va a ser ahora, ¿no? Y me encanta porque esa fecha, porque bueno, tenemos este tipo de actividades que, que, que aumentan en estas fechas. Pero habría que, habría que irnos muy adelante, muy atrás, o bueno, mejor dicho, muy atrás en el tiempo, para... Uh, para hablar de la reforma protestante española. Eh, esa pregunta normalmente yo la, la enseño <risa> en, en tres semanas de curso, <risa> pero no bueno, voy, voy, a, voy a tratar de resumir. Es que es mucho, es mucho. ¿no? Entonces, pero no, no, no quiero, no, no, no voy, a, no, voy a, no quiero que la gente se vaya. No voy a hablar tres semanas. Voy a resumir muy, en muy, muy, muy, muy pocas palabras. Primeramente... España sí, España fue cristiana, no hay que evangelizar a España, por favor, dejemos ese mito de que hay que evangelizar a España, evangelizar hay que evangelizar a todos los perdidos en todo el mundo, no solo en, en, en Europa, en España, es ciertamente que el vecino también hay que evangelizarlos, si está lejos, no, pero España como nación eh, ha sido eh, evangelizada, eh, se dice que en la, en el, en la primera noción que tenemos de cristianismo en España es en el siglo II, a mediados del siglo II, en el 150, Incluso eh, España, ahí está el tema de Pablo, ¿no? Yo tengo mis dudas sobre esto, ¿no? Yo creo que académicamente, eh, aunque Pablo sí se ve en la Biblia que él tenía intención de vivir, de ir a España, perdón, no sé si llegó a España. Me, yo tengo más dudas para que no que sí, ¿no? Pero si sí, sabemos que sí fue, si no fue Pablo, pudo haber llegado aquí en cercano a España de Pablo. Pero lo que académicamente, lo que sí se sabe es que. Eh, España tiene, un, tiene una, una entrada de cristianismo tanto por el sur, por las vías de los eh, las la famosas rutas de mercado de los fenicios, esto se aprovecha, y viene por, la zona de, viene por la zona de Cartago, este cristianismo por el sur. Después hay otra corriente que puede entrar también por Roma, por el norte. Por eso España es tan diferente del norte al sur. ¿no? Digo esto para que entendamos un poco. Uh, España tuvo siempre un cristianismo independiente. Es más, en el siglo IV, en el, en el principio del siglo IV, antes del concilio de Nicea, España tiene su propio concilio, que es el concilio de Elvira. Eh, y tiene un concilio nacional y tiene personajes bastante importantes, como por ejemplo tenemos otro personaje que se llama el obispo Ocio de Córdoba, que curiosamente eh, la Iglesia Católica de Roma no lo tiene como santo, pero eh, la, la Iglesia Ortodoxa sí. Y eh, Ocio de Córdoba era el, digamos confesor, eh, asesor espiritual del gran Constantino. Y cuando, eh, cuando se crea el concilio de Nicea, eh, Ocio de Córdoba está allí. Ocio de Córdoba también es un intermediario entre la causa eh, con, eh, del arianismo. O sea, está ahí como intermediando para ver qué está pasando. O se hace el concilio de, de Nicea y Ocio de Córdoba firma el primero. O sea, ahí la firma el primero. Esto puede dar una señal de que Oseo de Córdoba era mucho más importante que el propio obispo de Roma en ese momento, porque la firma eh, primera se cataloga a que está presidiendo, presidiendo el concilio de Nicea. Podemos decir que un español está presidiendo el concilio de Nicea, puede haber unas evidencias, no podemos afirmar 100%, eh, pero hay evidencias, tampoco, eh, tampoco es una especulación a ciega, hay una evidencia. Entonces, eh, España ha sido ha tenido su propia liturgia, la liturgia mozárabe, en la liturgia gótica, que es, es precioso, los, los cánticos y todo lo sí. que se pueden buscar en, en YouTube, quien estudia esto es maravilloso. ¿Y por qué estoy hablando de todo esto? Realmente es que mi investigación de por vida es, quiero atar todo esto desde el comienzo del cristianismo para desarrollar una unidad, una línea con el movimiento protestante español hasta el tiempo de hoy. El pensamiento, esto es un estudio de por vida que, que yo estoy, que estoy haciendo, y que sé que me va, no sé si lo terminaré, pero es una investigación que estamos en ello. ¿no? Entonces, España, cuando empieza a tener el poder, digamos, de la iglesia que hoy conocemos como católico de Roma, cuando la reconquista. España necesitaba ayuda para la reconquista de. de, de, de, de porque España había sido invadida por los musulmanes y eh, España pide ayuda. Entonces, el poder católico romano dice: Ok, vamos a ayudarte. Pues el poder papa dice: Vamos a ayudarte. Pero para si te ayudamos, a partir de ahora, España es nuestra. Y eso pasó así, así, con estos juegos, con estos chantajes, el poder católico romano, el poder papista, obtuvo el poder absoluto, en Europa sí se fue haciendo con, con los territorios. No no es que el Papa ya gobernaba en el siglo IV, siglo V, no, ya había independencia. Entonces en España... Una jugada político-religiosa... Yo no, no, en toda regla, o sea, esto fue así de grande. Y, y, es, y esto es bueno que lo sepamos, ¿no? Para saber que no, que, que España no era católico-romana en el siglo IV, en el siglo V, en el siglo VI, en el siglo VII, no. O sea, cuando realmente España empieza a ser católico-romana, a, a, a partir del siglo XI, XII, y con esto se hace la reconquista, que cuando, el año, es, cuando se hace la reconquista, y ya pues eh, cuando eh, los musulmanes se van oficialmente, es en el siglo XV. 700 años, y eh, bueno, y aquí ya empieza la reforma isabelina, eh, que es una reforma que yo lo digo que es un remedio malo, un <ríe> mal remedio, porque la reforma isabelina, sí, is, mira, yo la reina Isabel la Católica, Isabel de Castilla, la, to, la, la tengo como, según lo, mi investigación, la tengo como una piadosa cristiana. Ella, ella quiso hacer una reforma para sanear la iglesia eh, protestante, yo la, iglesia protestante perdón, la iglesia romana, la iglesia católica, la iglesia establecida en España. Y ella para esto, en, bueno, en ese tiempo había muchos abusos en los monasterios, de la curia, había un montón, más. Un, un escándalo, para que tú me, no a en detalle, pero la iglesia, la reina, eh, lo que hace es una reforma, que hace una reforma, bueno, no la hace ella, ella no tiene capacidad teológica, ella quiere hacerlo bien, y se apoya en un gran eh, teólogo y amigo, no, bueno, amigo querido tuyo la historia, que es Fray Jiménez de Cisneros, ¿no? que sería después el cardenal cisnero Y comienza la Reforma Isabelina a final del siglo XV, principio del siglo XVI, y hay tres cosas importantes en la Reforma Isabelina. Bueno, hay que decir que la Reforma Isabelina eh, no solo viene porque a Isabel se le ocurrió esto, ¿no? acuérdate que en el concilio de Constanza y todo esto ya había unas ganas de reforma, aunque ahí donde le cortan donde le queman a Juan Jus, que hace esas palabras, que vendrá un cisne, que como una mención, dicen Calutero Entonces, eh, con, la, con la reforma de... de con todo, había una gana de reforma en Europa. Había, había pasado siglos anteriores también, pues la, los monasterios, la, el famosos monasterio eh, en Cluny, los movimientos del Cister, todo esto quería traer, esto ya eh, estamos hablando siglo... Eh, 12 y uh, 13 querían traer una, un renuevo a la iglesia que estaba en tan en tinieblas. El concilio de Costanza en el siglo XV también. Y todo esto que estaba surgiendo, se estaba cociendo en el ambiente, pues Isabel quiere hacer esta reforma en España. Y eh, jiménez de Cinero acepta esta reforma, bueno, apoya esta reforma y... Varias cosas. Hay dos factores importantes para esta reforma. Uno es la creación de la Universidad de Alcalá. Ah. Eso es tremendo. No, que, que eso es, digamos, bueno, siempre se habla del epicentro Sevilla, Valladolid, estas dos cunas de reforma. Exacto. Pero sin la Universidad de Alcalá, esto no hubiera sido posible. La Universidad de Alcalá, tenemos que hablar de ahí, de, de otro movimiento, el movimiento del humanismo o también conocido como el, el Erasmismo, ¿no? sí. este, este movimiento crea... El, el, a ver, yo, yo siempre hago esta puntual, puntualización. El humanismo del siglo XVI, no podemos pensar que es un humanismo después que viene con la ilustración, con los movimientos liberales, con el siglo XIX, siglo XV, XVII, XVII, XVIII, XIX, XX, XX, XX, XXI, ha ido evolucionando siempre como todo evoluciona. El humanismo del siglo XVI es un humanismo, se puede decir, que sanote, sano. Que ellos querían... Uh, hacer bien a la humanidad trayendo a Dios al centro por medio de las obras clásicas que se habían traducido y entre ellas lo no, que es para traducir perdón entre ellas pues toda la patrística, todo todos los textos que habían eh, el Nuevo Testamento también ¿no? que esto era sí. las traducciones de los textos antiguos bueno de estos tú sabes más que yo no. <ríe> entonces entonces eh, yo voy a seguir con el tema de la historia entonces no, pero, pero... Perdón que te derruba, tú, tú has dicho algo bien in, increíble porque, por ejemplo, Erasmo quiere resucitar a muchos de los aportes de Jerónimo y de Orígenes, es decir, que como tú lo has dicho, era un periodo en donde hay un deseo de rescatar a los padres latinos y griegos, ¿verdad? Los conocidos como padres de la iglesia y, y creo que es otra, otro tema muy poco que se reconoce en los humanistas y reformados del siglo XVI. Y esto es interesante, yo digo a mis alumnos siempre, o lo, cuando veo una conferencia, que no se puede entender la reforma protestante sin el humanismo del siglo XVI. ¿Sabes? No se puede entender. O sea, van juntos y llega un momento que se llegan a solapar. No quiere decir que todos los humanistas vayan a ser protestantes, ¿no? porque Erasmus no mono lo fue. Eh, pero lo que sí quiere decir es que muchos reformadores venían del, de la corriente humanista. Entonces, Exacto. no se puede entender el humanismo sin, el, sin, sin, o sea, la reforma protestante sin el humanismo, sin el, el mismo Y por eso le debemos mucho también a, a Erasmo, aunque siempre le vemos por, la, por el tema que tuvo con Lutero de la libertad de esclavo y todas estas cosas. Lo vemos como algo, como un, como un poquito así como de rechazo, ¿no? Pero debemos mucho a a Erano y los textos, la traducción del Nuevo la recopilación del Nuevo Testamento, mejor dicho, y todo esto. Eh, otro, otro tema importante, hablando de Biblia, de la Reforma Isabelina eh, o Reforma Cisneriana, a ¿no? mí me gusta también porque realmente quien hizo la Reforma fue, fue Cisnero, es Cisnero. La, Bibl la Biblia a políglota complutense. complutense. Esto Tú sabes también mucho de esto, <ríe> sé que es, es, es, es tu campo, yo, mira, aquí tengo. No sé si se puede. Ahí quiero ver. Mira, esto es un poco de una muestra de lo que era. No sé, la Biblia. Uy, <risa> perdón. La Biblia políglota complutense. Y es increíble que Erasmo. Erasmo yo. Eh, Cinero. Cinero. Tenía un. Quería que. Esta, esta traducción quería copilar esta Biblia Complutense para que los futuros teólogos que los teólogos en ese tiempo iban eh, eh, a ser padres, o sea, sacerdotes o querían que tuvieran una clara educación, educación incluso, bíblica para que no se cometieran abusos fíjate, no empezó, la, no, no empezó la, la reforma protestante no empezó la reforma protestante y estamos hablando ya de Volver a las Escrituras. Sí, exacto. exacto. O sea, es un movimiento que no nace solo porque Lutero fue, clavó... No, no, es que esto ya viene surgiendo incluso dentro del seno de la Iglesia establecida. Sí. Es más, hay cardenales que eran abiertos a la Reforma, el famoso cardenal Contarín y cardenal Pole. Y hasta Sodoleto estaba, que en esa carta con Calvino, tiene esa, esa, esa, esa, esa abertura, porque eran humanistas. Entonces el humanismo va enlazado con el protestantismo, aunque bueno, entonces es, es importante todo esto. Entonces la reforma en España comienza con este, con, con esto, porque en, en la academia, en la un, eh, universidad complutense, en la universidad de Alcalá, perdón. Ellos van a llegar gente allí y van a leer textos, de, textos humanistas, pero en textos humanistas no solo estaban textos de armo, había textos reformistas, textos de Lutero, textos de... Perdona que te, que te interrumpa, pero me has recordado algo bien importante, dos libros, dos lecturas eh, bajo ese tema. El primero es lo que tú decías, la reforma no comienza con Lutero. O sea, eh, eh, digo porque, fíjate que hay un, hay, un, hay un gran investigador, no recuerdo el nombre, un inglés, que ha hecho un estudio sobre las diferentes celebraciones centenarias de la Reforma. Y cuando tú lees el libro de él, tú te encuentras con que mucho de lo que ahora se conmemora o celebra, porque algunos dicen conmemoración, de la Reforma, no procede de la reforma mismo del siglo XVI, sino de los intereses posteriores que se dan en los centenarios. Es decir, pasados 100 años, ¿cómo se vio el acontecimiento del siglo XVI? Siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, XX XXI, ¿no? Eh, yo fui parte de un equipo que celebrábamos los 500 años y eso se esperó. Eh, yo lo organicé, etcétera, ¿no? Y había un equipo mundial alrededor de de esto, pero me llamó la atención por lo que tú decías, no comienza con Lutero, pero casi todo se lo enfocamos a Lutero. Eso es un dato importante, ¿no? Lo otro que quería abonar ahí a tu ponencia es esa, esa, esa rivalidad correcta entre el texto griego de Erasmo frente a la Biblia Complutense. Quizás tú puedes ampliarnos un poquito ahí con, con, con respecto a eso, pero... Pero me llamó la atención porque la gente desconoce también cuando se habla del texto de Erasmo, solo se habla del de 1516, ¿eh? desconociendo que hubieron cuatro o cinco más, ¿no? Y, y, que, y que la rivalidad y, y con la Biblia completa es bien importante, bien bonita. Ampliarnos ahí, sí. Si... Bueno, ese tema realmente, eh, decir que, por ejemplo, el español, eso también formar parte del carácter español, el español... Por eso uno de los motivos que rechaza la reforma. Ya, nosotros ya hemos hecho una reforma, nosotros ya tenemos una Biblia. Entonces, eh, no, y aparte que te, te digo, el Erasmo el, el, el fue condenado en España también, o sea, fue prohibido y, y podemos hablar un poco un poco más de esto, ¿no? Pero, el, y bueno, y después con lo de Erasmo, yo creo, yo creo que esto, lo, aquí voy a escuchar a la, o sea, la audiencia que nos está siguiendo, no, no se va a ver. Yo creo que esto lo vamos, te, te lo voy a preguntar yo más bien a ti en una entrevista que yo te haga en mi canal, que tú sabes esto. Me estás preguntando <risa> y, y, y es más tema de eh, ciencias eh, bíblicas y todo. Pero sí, yo históricamente puedo decir que el nuevo texto, el nuevo, te, el, el nuevo uh, Testamento, uh, recopilado por Erasmo, esto no era buen, bien visto. Nada de Erasmo era bien visto en España. O sea, estaba eh, prácticamente lo, lo veían como como podrían ver a Lutero. Porque en la Universidad de Alcalá el humanismo trae todo esto. Hay muchos eh, conversos eh, que eran antes de familias judías, que son de familias judías que se habían convertido al cristianismo, se habían quedado en España, que eran humanistas. Entonces ah, no no era no era no era no era no era bien recibido. No había mucha reticencia. Entonces el, esto también fue algo que después para las traducciones de los Nuevos Testamentos al castellano, con el de Francisco de Encinas, la revisión de Juan Pérez de Pineda también trajo cola, no porque a lo mejor si hubieran ido al ver el texto en, en la Complutense, a lo mejor sería diferente. Pero ellos no utilizan el texto de la, de la Complutense. Entonces, bueno, también ahí hay uno... Es que España, aparte de, de la corona, del imperio, de la corona de Carlos V, después Felipe II, España lo que tenía, el problema que tenía la reforma con, en España era la brutal inquisición que hubo. Entonces, eh, y, y precisamente la reforma, por eso hablo que fue un bien, o sea, uh, un mal un mal, un mal la, la reforma la reforma isabelina tuvo malas consecuencias, fue bueno al principio, pero fue como un remedio malo, porque ya esto cerró la puerta a muchas cosas, y una de las cosas que también trajo esta reforma isabelina fue la creación de nuevo, o sea la, el levantamiento del de poder de la Inquisición. ¿Sabes? Eh, me recuerda otro libro que se llama Lutero en el paraíso. No sé si tú has tenido el placer, pero bueno, te lo recomiendo. Una sí, mirada, sí. eh, como cómo, por ejemplo en la Nueva España eh, se, se, se veía a Lutero, pero también cómo en la España eh, hay grupos de resistencia a lo que tú estás hablando, de una u otra manera, que tienen una imagen de Lutero y que ocupan a Lutero como un estratega de revolución, diríamos, frente al, al, al imperio, llamémosle así, ¿verdad? Estoy ocupando términos que tal vez re, eh, requieren mayor profundidad, etcétera Pero bien interesante ese libro porque te das cuenta de la mirada que se tiene de Lutero, y yo diría de Erasmo y de, y de otros grandes personajes en, en esa España. Eh, bueno, vamos a hablar de eso un poquito más adelante de la Inquisición, los judíos conversos, eh, y todo por ahí, pero sigamos contando eh, Samuel sobre la Universidad de Alcalá, sobre la Complutense y esa, y esa reforma isabelina de la que nos está, bueno sineriana, bueno, como tú decías sí bueno, realmente lo que, lo que tú comentabas de Lutero del, como está visto en España como una estratega como, eso sigue siendo hoy, o sea, esto no ha cambiado, y esto es un punto que es in, in, importante, por eso, qué bueno poder conocer la historia también, ¿no? para derribar mitos, para Exacto. a poder construir lo que realmente existió, ¿no? Eh, pero, pero bueno, hablando de la reforma, a, a, a ver, la reforma, gracias a la reforma cisneriana, tenemos la, la Universidad de Alcalá. Y en España surgen varios movimientos, ¿no? Hay que entender de esta manera, digamos, imagínate que hay tres vías, tres vías, tres caminos. Uno es el catolicismo viejo que había en España, otro es la línea franciscana la espiritualidad franciscana que fue muy importante y esto viene de la reforma de, del, del Cister y Clun y todas estas cosas y otro por otro lado que es muy importante son los conversos hay una línea que une al catolicismo con lo franciscano porque franciscano en sí, en, en sí católicos y de esta línea viene el cardenal Cisnero el cardenal Cisnero tenía esa espiritualidad franciscana que eso también le lleva a la Universidad de Alcalá, y la Universidad de Alcalá trae, el, se puede decir que trae con mayor fuerza, el, el humanismo a España, y el humanismo, y esta universidad trae lo que se conoce como el luteranismo, que el, se conoce históricamente como luteranismo, pero en sí no era el luteranismo, en sí más bien era un, era, era, un, era un protestantismo más afín a Ginebra que, a, que a Alemania, por cercanía, se puede decir. Por otro lado tenemos los franciscanos, hemos visto la vía católica y tenemos lo, la vía de los franciscanos. Los franciscanos eh, vienen de ahí los grupos de los vegardos, las veguinas, que eran grupos eh, eh, de, eh, digamos, eh, no eran consagrados ni nada, eran personas que se reunían buscando la espiritualidad real de Dios, eh, buscando el, una cercanía a Dios, no, porque no estaban contentos como estaba actuando la iglesia establecida, también porque no entendían el latín y no entendían esas esa cuestiones. De los vegardos se puede decir que también hay otro grupo, que esto viene de los conversos también, que son los famosos alumbrados. De los alumbrados sale, el, para mí, uno de los pioneros, se puede decir, de la reforma protestante, de los gigantes, que es Juan de Valdés. ¿Y Juan de Valdés dónde va a estudiar? A la Universidad de Alcalá. Por eso, por, vemos ahí una relación de esas tres vías, como estoy explicando. Y el Juan de Valdés, en la Universidad de Alcalá, eh, allí coincide con, con tres personajes más, eh, que es eh, Constantino de la Fuente, que es eh, Francisco de Vargas y que es Juan Gil, también conocido como el doctor Egidio. Para mí Juan de Valdés senta bases, porque él hace una obra que se llama el Diálogo de la doctrina cristiana, en el que es como un formato tipo teatro, porque él utiliza personajes, en el que él habla muy claro de la realidad de la Iglesia y de la Iglesia establecida y de la frescura del Evangelio de la Gracia incluso Juan de Valdés hace varias traducciones eh, eh, digamos que podemos tener incluso una, unas traducciones pioneras ¿no? porque él, él traduce el salterio del hebreo al español y por qué pudo traducir aparte que había estudiado en la Universidad Complutense en la Universidad, Complutense, no, en la Universidad de Alcalá perdón él, él, él hace, él puede hacer esto porque eres un converso, eres de familia conversa. Entonces, pues, fijaros lo importante que es todo esto. Vemos también, Juan de Valdés también, aparte del diálogo de la doctrina cristiana, ah, por ejemplo, ah, hace comen, varios di, comentarios bíblicos. Y esto es importante, porque esto lo van a leer, y para leer, o sea, para, lo van a leer muchos que vendrían después a estudiar también, ¿no? Entonces, Comentarios bíblicos como la carta a los romanos, eh, la primera carta a los corintios, la traducción del Evangelio según San Mateo, con comentario incluso. O sea, estas obras que él hace, Juan de Valdés son tan importantes, también hace un comentario del, del Evangelio según San Juan. Y el comentario del Salmo, y aparte que traduce el Salterio, hace comentarios del Salmo 1 al Salmo 41. Entonces, fíjate el material que crea Juan de Valdés para... Eh, poder también influenciar a los que iban a estudiar a los que estaban estudiando a los que tenían inqu inquietudes entonces a muchos hablan de Casiodoro, de Reina, de Cipriano de Valera que hablaremos seguramente pero para mí Juan de Valdés es más el, el lutero español eh, si, en España hubiera, si en España hubiera triunfado la reforma, igual que los luteranos son, eh, los de Alemania son luteranos, aquí en Ginebra son calvinistas, yo creo que aquí seríamos, valde... o sea, pensamiento mío, ¿vale? Eh, con Unas conclusiones que yo llego, seríamos valdesianos. <risa> Pero entonces podríamos decir que la Universidad de Calá era el semillero intelectual correcto. de la reforma española. Correcto, correcto. Y te voy a explicar por qué. La Universidad de Alcalá tiene relación también la reforma no solo de Sevilla, sino también de Valladolid. Pero lo de Valladolid, vamos, un poquito después. ¿Qué pasó en Sevilla? He dicho que los, eh, los eh, reformadores, porque algunos dicen reformistas, para mí son reformadores. Los reformadores eh, al, estaban... Bueno, Juan de Valdés, cuando publica en el año 1529 el libro de Diálogo de la doctrina Cristiana, tuvo que huir de España porque la Inquisición ya le estaba <ríe> siguiendo el rollo, siguiendo la pistas y se fue a Nápoles, en Nápoles estuvo, creó grupos, allí fue muy influenciado su, su, su, el evangelio que llevó, que llevó la predicación de Juan de Valdés, y, y también incluso influ, influenció a, a cardenales, como Cardenal Contarini y otros más. Eh, ¿Qué pasó con los tres que, que he mencionado antes? Con eh, Francisco de Vargas... ¿Qué pasó con el doctor Egidio? ¿Y qué pasó con Constantino de la Fuente? Los tres eran de origen converso. Entonces, hay un edicto, también de esta famosa Inquisición, de limpieza de sangre. Fíjate que suena como nazi. Pero sí, hay un edicto de limpieza de sangre contra los judíos, contra los conversos. Se prohibía a todos aquellos que tenían sangre judía formarse, o sea, estar en, en la universidad. Y esto era un poco porque estaban viendo de que se les estaba yendo de las manos, porque entre el humanismo y el, luteranismo, el protestantismo que estaba viniendo, el luteranismo, eh, había muchos eh, conversos metidos en medio. ¿no? Entonces, son expulsados de la universidad, tanto por sus ideas, posiblemente humanistas, protestantes, eh, bueno, o, o un, o un, pro, eh, un proto-protestantismo, <risa> uh, uh, son, son influenciadas a. Uh, y van a Sevilla, al, al ser expulsados van a Sevilla. Y tú me preguntarás, ¿por qué a Sevilla? Bueno, en Sevilla había un obispo, Alonso Manrique, que él era humanista. O sea, no todo lo que había en la iglesia establecida era, como dijera Roma, entonces era humanista, entonces lo que hace es eh, llamar a... Él, fue, Sevilla fue como un centro de protección del humanismo, pero el humanismo se sol solapaba con el protestantismo esto es maravilloso, por eso no se puede entender una cosa sin la otra. Eh, y allí va. Y precisamente Alonso Manrique también es, eh, fue paisano mío, o sea, nació en Extremadura, en un pueblo aquí al sur de, de Badajoz, eh, en Segura de León. Y este hombre eh, pues eh, empezó a usar a, eh, en el buen sentido de la palabra, ¿no? empezó a usar a empezó a usar a Juan Gil, al, al, que es el doctor Ejillo en la universidad, en la, en la catedral, en, en, la, en la escuela de los niños. Y bueno, y esto, esto, esto es maravilloso porque en estas escuelas de los niños, en esta universidad de Sevilla, en la catedral, pasarían los futuros estudiantes, pasarían los estudiantes que serían los futuros monjes del monasterio de San Isidoro del Campo que está en Sevilla. Y ese monasterio fue donde se escapan los 12 monjes famosos protestantes. El monasterio fue, digamos, se puede decir, que se hacía litur, bueno, liturgia, permíteme, se hacía reflexión eh, luterana, calvinista, eh, de todo lo que llegaba de la reforma eh, europea y de todos los pensamientos que habían surgido de reformistas españoles en el siglo XVI. Eh, ¿cómo, llegan tanto, ¿Cómo llega esto? O sea, por un lado tenemos, fíjate, algo interesante. La reforma se oficia, se, oficialmente 1517 con las tesis de Lutero dicen, dicen por ahí pero sí. es que si, sin, conocerse, sin conocerse instantáneamente gracias al humanismo y a los textos que, que, que corrían para arriba y para abajo en Ginebra también comienza y eran dos movimientos distintos que no se conocían, que no estaban relacionados pero es que en España también comienza como comienza en Ginebra como comienza en Alemania o sea es lo mismo, es el mismo eh, boom se puede llamar y entonces ahí sí, ahí claro en España hay más persecución que por ejemplo en Ginebra entonces claro. hubo eh, hubo eh, bueno pues hay muchos detalles que estoy saltando porque si no estaríamos o, aquí comprensible, claro, eh, no, no, no terminamos o, no, no terminamos entonces eh, de Ginebra por la, por la persecución de, de, del monasterio San, de San Isidoro del Campo por la persecución sale eh, Juan Pérez de Pineda. Juan Pérez de Pineda sale a Ginebra. Que Este Juan Pérez de Pineda será importante porque es el primero eh, ordenado oficialmente como pastor. O sea, el primer español ordenado oficialmente como pastor protestante. Y lo ordenó la Iglesia de Ginebra, lo ordenó Calvino. Y este hombre mandaba documentos, o sea, mandaba escritos, mandaba mmm, textos, mandaba eh, li pequeños libros, eh, traducciones, desde Ginebra a Sevilla. Y usaba, a bueno, usaba, se, se, se ofreció voluntariamente Julián Hernández alias día Y llevaba, famoso Julianillo, llevaba varios eh, document documentación al, al, allí, a, eh, que Juan Pérez de Pineda sería quien haría las, las, la revisión del Nuevo Testamento de Francisco de Encina, que esto viene anteriormente, obviamente. Y, y Julianillo ha hecho varios viajes lleva su documentos lleva cargado lo lleva todo eh, como camuflado se hace pasar por comerciante por todo hay un contrabando <risa> auténtico y bueno hace dos viajes y en un tercer viaje él es eh, él es bueno en el segundo viaje él es detenido por un error él llevaba cartas también, porque una, llevaba cartas desde Ginebra a protestantes en Sevilla, y porque uno, se llamaba, porque uno se llamaba igual, se confundió, se lo dio a otro, y esta persona, que era cercana a la Inquisición, lo denunció, lo, lo, lo tomaron preso, y fue eh, detenido y quemado eh, en, en un auto de fe en Sevilla en el año 1560. Entonces, entonces, eh, eh, eh, todo esto, pues también hace que esto es lo que hace que los monjes eh, huyan de, de los doce monjes huyan de la, del monasterio de San Isidro del Campo. Pero vemos estas conexiones también, aunque es independiente, pero vemos estas conexiones también. Y Sevilla fue importante, pero porque viene del de la Universidad de Alcalá. Pero es que la Universidad de Alcalá también influye mucho en el. En el Uh, en el otro punto de la, de la reforma protestante como es Valladolid en Valladolid bueno, primero, eh, o en Castilla y León en diferentes puntos de, de, de España por ejemplo, si hablamos de Pedro de Lerma, Pedro de Lerma fue eh, el capellán de la Universidad de Alcalá y, a, y, a, y además fue bueno, un, una persona que influye mucho, era medio pariente se puede decir en la vida de Francisco de Encinas. Francisco de Encinas sería aquel burgalés joven que hace la primera traducción del Nuevo Testamento, de la primera traducción del Nuevo Testamento. Y eh, Cazalla, Agustín de Cazalla, que es uno de los importantes de la, de la Reforma de Valladolid, también en, en 1531, él ingresó en la Universidad de Alcalá. O sea, vemos como Alcalá es como ese epicentro que va mandando a estas corrientes del protestantismo a, a, a los diferentes puntos de España. Fíjate que eso es tan, tan importante porque a Cisnero también no se le reconoce su trabajo. A veces por prejuicios, por mitos, como decís. Eh, en realidad has hablado ya de dos o tres mitos que, que la gente cree que existieron y lo que nosotros le llamamos mitos fundantes, ¿no? Eh, pero que en realidad no, no, no tenemos un, una evidencia historiográfica de dichas cosas, pero bueno, pero, pero sin embargo, muchas veces se ha enterrado el rol o el papel que como eh, Francisco de Cisnero ha tenido, tú mismo lo has demostrado en lo que has hablado de cómo se vuelve un semillero intelectual para permitir que en diferentes partes de lo que ahora es España, no Valladolid, Sevilla, etcétera eh, formados eh, eh, en esta universidad, eh, eh, generen esta, esta, vamos a decir, revueltas pero al mismo tiempo esa comunicación con, lo, con los otros grupos protestantes, diríamos, de, de Europa, ¿no? Eh, eh, es interesante eso. Eh, no sé si quieres ampliar un poquito de eso, si no entramos a, a hablar de, no, la, de la Biblia en España. No, y, y solo decir que, que, que fíjate que el, el, el respetadísimo... Eh, eh, historiador Don Justo González en su, en su libro de historia del, del cristianismo cuando empieza a hablar de la reforma no comienza hablando por Lutero además él, él usa el mismo, bueno, yo uso el mismo argumento que él, ¿no? que, que él que él o sea, si hablamos de reforma tenemos que pensar en la, fam, en, la reform, en, en España en, en estos movimientos de España en estos movimientos también porque date cuenta que la familia real de España Isabel Isabel eh, Sería, sería en, en una generación o, do, o dos, todas las casas reales, de, la mayoría de las casas de real, reales de Europa. Y las casas reales de Europa tuvieron que ver, también, o sea, estuvieron, estuvieron eh, envolvidas también con la reforma, y para bien o para mal. Entonces, y él comienza hablando de, de precisamente de, de también de la, hablando, al, al comenzar a hablar de la, la reforma isabelina, comienza hablando curiosamente de, de Cisnero y de Alcalá como comienzos de, de todo esto aunque bueno aunque son movimientos independientes que surgen y, y alguien me puede decir cómo puede ser posible esto yo, yo lo veo la, claro providencia divina o sea esto no tiene otra respuesta y, y cómo esto y, y lo, has dicho tú algo que hablaremos después no pero ya voy a, a dejarle un poquito el, un, como un aperitivo para aquellos que nos están escuchando ya hemos dicho que los españoles, los reformadores españoles tuvieron, sobre todo los importantes, tuvieron que huir de España, pero ellos no dejan, porque huyan de España, no, de, no dejan de ser importantes, porque ellos serán muy importantes la reforma en Europa. No hablo solo, no, no hablo solo del, del protestantismo en España, sino del protestantismo mundial. Después vamos a hablar de eso, y, y, y si no me tienes esa pregunta, yo mismo me la voy a hacer me autopregunto eso yo te pido que me la hagas porque es muy importante el papel que tuvieron los reformadores españoles en el protestantismo mundial exacto no, es clave como es clave también conocer eh, sobre la Biblia española yo te lo comentaba a ti antes del programa pero también eh, lo voy a rescatar acá en América Latina eh, la mayoría de países diría la Biblia más leída es la Biblia Reina Valera. Entonces la gente desconoce, en realidad, esa herencia de esa Biblia. Ya para esa época sabemos que la imprenta ha jugado un papel importante en la difusión de las ideas protestantes y católicas, ¿sabes? Esa es otra cosa que he estado estudiando yo desde el año pasado, porque siempre hablamos que solo los protestantes utilizan la imprenta, no, también fueron los católicos, utilizaron el mismo instrumento para difundir su idea, pero eso fue algo que permite, luego hemos hablado de Erasmo, hemos hablado de, de la Complutense, de Cisnero, eh, pero háblanos ya eh, en sí, ¿A quién le podríamos llamar Biblia Española, eh, hablaste de Casiodoro y de, de Cipriano, eh, entonces profundízanos un poco ahí y luego me gustaría que que si pudieras hacer, digamos así, un enlace con, con esa herencia latinoamericana. Porque Reina Valera aquí, en los púlpitos te diré, de los pastores, es sagrada como lo es el textus receptus de, de, de Ramo ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que cuando me invitas a este programa yo lo diré. Sí, no, esto, buena pregunta, te agradezco la pregunta. La Biblia, la Biblia de España, wow, esto solo da para... Horas y horas de conferencias. No, mira, me va a permitir. Ah, tengo aquí... Esto es... Un facsímil... De la famosa... Biblia del oso. Esto tengo aquí. Esto es... Para mí, bueno, aunque es un facsímil... Perdón. Aunque es un facsímil, para mí es una joya. Es una joya de biblioteca. Para los que amamos la Biblia y amamos los libros, eh, es una colección magistral. Así, ah, Esto es, para que lo veáis, aquí la tengo. La, la, como voy a hablar de ella, la voy a dejar por aquí puesta. sé que se ve un poco. <risa> bueno, pues esta Biblia, esta Biblia es maravillosa. Pero esta Biblia, como digo, la Biblia del oso, conocida famosamente, eh, de, aquí está, del año mil, eh, 1569, esta Biblia... No nace así, no, o sea, no, no es una cosa, no es así. O sea, no, no, no, no viene de la nada, ¿no? O eh, no, no, no, crece de <ríe> eh, espontáneamente. Es, es un trabajo que viene traba, eh, haciéndose, perdón, desde eh, bueno. La palabra de Dios viene desde de que Dios la inspira a santos hombres de Dios para que la escriban, ¿no? Pero sabéis que, bueno, desde el siglo. Eh, eh, de los siglos eh, anteriores, ¿no? Con Jerónimo, la Vulgata, todos estos siglos se, se, la, se hace la misa en latín, los, los cultos en latín, para que me entiendan, la Biblia solo se puede leer en latín. Y el humanismo, el protestantismo, trae esto, querer llevar la palabra de Dios a la gente, y la gente ya no hablaba latín. Hablaban las lenguas romances, hablaban el español, hablaban el francés, hablaban el portugués, el italiano... Para esto se necesitaban traducciones, cosa que la Inquisición perseguía ferozmente. Y eh, el primer paso de esta Biblia española se lo tenemos que dar a un tal que... Eh, yo siempre digo esta broma, ¿no? Cuando llegue al cielo, después de abrazar a Jesucristo, abrazaré a Francisco de Encina, <risa> Porque es el que, me está, el, que me, ya, el que me está quitando, o sea, que me estoy, eh, estoy todas las horas... Pensando, estudiando su vida, su pensamiento teológico, su, lo que él hizo, y un, un, es un personaje entrañable que casi lo siento como, como muy cercano a mí, ¿no? Todo el tiempo que uno pasa estudiando, años ya. Y Francisco de Encinas es un burgalés que nace, bueno, nace en Burgo, con más redundancia, eh, en el año eh, 1518. Él tiene un corazón muy grande porque ha sido instituido, ha sido. Influenciado por Pedro de Lerma de la Universidad de Alcalá, pariente suyo, y ese va a estudiar. Es el hijo de una familia mercante de, que se dedicaba al tema de, del mercado y tiene negocios en Amberes, porque el, los Países Bajos españoles, que eso pertenecía a la corona española, eh, la, lo que conocemos como Bélgica, todo esto eh, pertenecía a España. Entonces, ellos habían muchos negocios de entre la península, entre España y. Los, el Flandes, la, o los Países Bajos Españoles. Y Amberes tenía un gran puerto y él iba mucho allí a, a hacer negocios. Y por, precisamente por ahí, por ese tiempo, en el año 1540, 1541, empieza a tener contacto con protestantes. Eh, protestantes También parece ser que estuvo en Inglaterra, tuvo contacto con protestantes en Inglaterra. Y todas estas cosas le mueven. Eh, él, es, él, es, él decide estudiar y él, es, él, no es, él no es teólogo, él es humanista, él es letrista, o sea, él estudia el griego, el latín y esto le va a servir para traducir el Nuevo Testamento, que es lo que venimos hablando. Pero este Francisco de Encina fue tan importante que él eh, se, primero se inscribe en la universidad trilingüe fundada a, por a Erasmo de Rotterdam y donde estudia los idiomas, pero después se va a estudiar a Wittenberg, la cuna. De la reforma mundial se le conoce, ¿no? Pero sí, sí. dicen, dice. Sí, el centro, uh, sí. Eh, entonces allí y, y, y curiosamente este, eh, este eh, joven español se queda a vivir, se hospeda en casa de Melanto, vive con Melanto y eh, Melanto le llega a decir, llega a decir de él que es el mejor alumno que ha tenido. Y, y bueno, y allí con Melanto han bueno, muchas cosas. No me, o si, o si estuviera hablando de Francisco de Encina, podríamos estar en una conferencia de dos horas hablando de Francisco de Encina o más. Pero no estamos hablando de Francisco de Encina, sino del Nuevo Testamento. Y allí donde Melanto, él traduce el Nuevo Testamento y lo quiere presentar al, al emperador Carlos V, viaja a Bruselas para presentarle el Nuevo Testamento. Y curiosamente, ¿dónde estás? Que no te veo. ¿Sabes qué personaje le añadiría yo? Bueno, que es uno de los, de los temas que voy a, a tratar el próximo mes en un programa que, que es la herencia de Teodoro de Besa, que fue el segundo después de Calvino y nadie casi habla de Teodoro de Besa, ¿sabes? Aparte sí, no, y... de, Aparte de toda la herencia de las ciencias bíblicas, que ese es otro tema, pero, pero como parte de ese grupo de reformadores, muy pocos hablan de Teodoro de Besa. Perdón que me sí. ese, ese ese añadido ahí. Sí, te de beza, o te de beza este hombre el francés, quiero recordar. Él, él tenía esta. Él, él viene un poco después, incluso, ¿no? Quiero decir, estamos todavía en la, en la época temprana de 1543, que es cuando Francisco de Encina traduce el Nuevo Testamento. Y aquí tengo también un facsímil del Nuevo Testamento. Él hace esta portada. De Francisco de Encina, De Francisco de Encinas. Y con una dedicatoria al emperador eh, Carlos V y lo presenta en Bruselas. Y allí, perdón, allí le hacen una trampa. Y después eh, le están examinando esto y le detienen. Pasa como dos años y medio en la cárcel. Eh, todo esto, y bueno, eh, después ya es liberado y se escapa porque si no lo iban a matar. Y bueno, ahí continúa la vida de Francisco de Encina y hacen buenas cosas, entre ellos crear una imprenta donde traduce eh, grandes clásicos de la parte del, del Nuevo Testamento, porque su intención era si así. Francisco, Francisco de Encina muere con 34 años y con 25 años había traducido el Nuevo Testamento. O sea, ¿qué estabas haciendo tú a los 25 años yo? <risa> él, él, él con 20 años 20, estaba ya dedicado a estas cosas ¿no? Entonces eh, para que veamos yo siempre digo a los jóvenes esto ¿no? queremos a, a hacer grandes cosas pero los que hacían grandes cosas dedicaban desde muy joven a hacer grandes cosas hacer esas cosas, exacto claro. quizás me tomo el... perdón, quizás me tomo un paréntesis para saludar a la gente que, que está en sintonía de este programa y está con nosotros Astrid Rodríguez Daniel Ramírez Ricardo Campos Sandra Alonso Correira, que creo que es tu esposa, ¿sí? Sí, ¿no? mi amada esposa. Eh, eh, Marco Aurelio, ¿verdad? Nuestro buen amigo Marco Aurelio eh, y Quintanilla Constanza, ¿verdad? Eh, dice Quintanilla, excelente conversación, necesitamos más de este contenido. Y dice Marco que, ah, el, lo del obispo de Alonso, que ahora entiende ese sentido. Es, bueno, Al Alonso, eh, Alonso Manrique, Alonso Manrique, mi paisano. Ah, <risa> Eh, creo que también para los que están eh, interactuando con nosotros, pueden hacer preguntas, eh, pueden añadir algo y con mucho gusto vamos a, a leerlo, ¿verdad? Así que estamos en esta conferencia virtual con mi buen amigo Samuel Alonso, hablando sobre la Reforma Española y la Biblia. Así que bueno, continúa mi hermano. Un gusto sí, no, estar escuchando y aprendiendo. Pero es, pero es precisamente como le estoy viendo aquí conectado a Marco Aurelio, nuestro amigo Marco Aurelio le iba a hacer un guiño eh, porque Mar, eh, yo siempre le he dicho a él y siempre se me ha dicho en privado, incluso Francisco de Encina le debes las obras de Tito Livio él eh, traduce casi todas las obras las décadas un montón de, de, de Tito Livio en, en su imprenta que él, que él organiza, eh, Francisco de ya cuando se casa y todo esto. Porque él estaba eh, re, recaudando fondos, incluso tenía muy buena relación con Calvino, con, con o sea con las diferentes vías, con, con Thomas Kramer también, incluso llega a ser profesor de griego en, en, en Cambridge. Eh en un tiempo que estuvo en Inglaterra. Y él la idea que tenía era traducir la Biblia. ¿Por, eso, ¿por qué estoy hablando tanto de Francisco de Encina Porque él, la idea que tenía era no solo traducir el Nuevo Testamento, sino traducir la Biblia entera. Si él no hubiera muerto con 34 años, estaremos hablando de la traducción de Francisco de Encinas completa. Lo que pasa es que él fallece. Incluso parece ser que ya tenía la Biblia casi terminada, los, los tipos de letra ya eh, escogidos, todo. Y, pero se ha perdido... Uh, esa traducción, y, y no se encuentra. Pero él también en vida, él hace varias varios, eh, traducciones. Aquí hay un libro que se llama Sabiduría de lo Alto. Son cuatro traducciones bíblicas del siglo XVI, eh, editada por la, actualmente por la Universidad Castilla-La Mancha. Y curiosamente, te voy a decir algo que te va a gustar, que yo sé que te gustan estas cosas. Él traduce, él traduce salmos o sea, una traducción del Antiguo Testamento, él traduce salmos, él traduce... él traduce proverbios, ¿vale? Él traduce proverbios, se va a decir exactamente. Él traduce... Job. Pero ¿sabes qué traduce también? El eclesiástico. Y esto... Interesante. Aquí lo vemos también, los libros que conocemos como algunos, no me entra en ese debate ahora porque no es, mi, no es mi tema ahora, algunos los conocen como apócrifos, otros como de otros canónicos, pero los reformadores traducían, aquí están, en esta Biblia también. Y Francisco de Encina tradujo, eh, tuvo la oportunidad de traducir cuatro libros del Antiguo Testamento y fíjate que uno es el eclesiástico. A mí me llama la atención este dato. Y sabes que lo voy a retomar porque yo estoy escribiendo eh, y estamos trabajando como Cadiz un, un libro que se llama La ciencia bíblica en la historia. Y siéndote sincero, no había considerado ningún español. Tengo que, tengo que reconocerlo. Y ahora ya me dijiste quién es y que voy a incluirlo en uno de los capítulos. Lo, que, lo que, Lamento, eh, eh, Samuel, ¿sabes qué? Es que aquí esa literatura lamentablemente no llega. No sé cómo vamos a hacer para que... Eh, pase el Atlántico, ese material eso, eso, eso me lleváis para allá y yo lo llevo oh, maravilloso no, sería bueno en el futuro organizar eh, y pues aquí tienes una casa, no dudes Cadiz, y mi casa también tu casa, así que bueno pero, pero que, creo que es importante rescatar a estos, estos personajes y, este, y esta labor y esta producción que, que, que nos han dejado y que la mayoría de cristianos eh, e investigadores lamentablemente decirlo no necesariamente tiene que ser confesante, pero desconocemos o se desconoce de estos personajes y de esta herencia que tenemos de la Reforma Española. Incluso, incluso te digo, y Francisco de Encina lo traduce, pero no solo Francisco de Encina, eh, como digo, Casiodo de Reina en la Biblia del Oso también eh, lo, lo, lo tiene, y Cipriano y Cipriano de, eh, de Valera en la Biblia del Cántaro de 1702 también. Pero bueno, no quiero hacer spoilers, vamos paso a paso. Estamos hablando sí. de la Biblia, Francisco de Encina. Crea este nuevo testamento. Él no puede traducir la Biblia porque muere con joven. No muere porque lo matan. Fíjate qué curiosos son los destinos del Señor. No muere porque lo matan. Escapó varias veces de poder morir. Él muere de la peste. Él muere de la peste. En, en, en, en, en, en, en, esta, en esta corriente tan, tan tan fuerte, tan letal que estaba viendo. Él estaba viviendo ese tiempo en a Estrasburgo, él muere de la peste allí. Y muere su mujer también a los pocos, a los pocos meses. Él muere un 30 de diciembre de, del año... Uh, 1554, 1552, perdón, con 34 años. Y a los pocos meses, a las pocas semanas, muere su esposa quedando huérfana a sus dos pequeñas. Entonces, eh, ahí termina la vida Francisco de Encina, pero... Uh, está gozando con el Señor ya y, y, y, y Dios sigue obrando usando a otros. ¿no? Entonces viene ahí viene Juan Pérez de Pineda, que antes hemos hablado de él, que fue el que se va primero desde el monasterio de, San, de Ponce a Ginebra y el que está mandando digamos documentos, escritos, cartas, y él hace una revisión del Nuevo Testamento en el año eh, Francisco de Encina lo hace en el año 1543 Juan Pérez de Pineda en Ginebra lo hace en 1556 él hace la revisión del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque mucho había desaparecido, muchos tomos de esto. Entonces, lo que hace... Él no hace una nueva traducción. Él hace, en base al Nuevo Testamento de Francisco de Encina, teniendo en cuenta otros factores, él hace esta traducción. No voy a entrar en, en términos de ciencias bíblicas, porque ese es tu campo, no es mío. <risa> y no quiero meterme mucho en esto. Eh, esto eh, es importante... Esa, esa revisión de Juan Pérez de Pineda del año 1556, y ahí digamos que tenemos el Nuevo Testamento. La Biblia, la Biblia, podemos hablar eh, cosas interesantes de esta Biblia. Bueno, antes de hablar, el Nuevo Testamento hecho este tenía escrito una dedicatoria entera y los motivos por los cuales Francisco de Encina traduce la Biblia. Una de ellas para que el Evangelio llegue a la gente, otra de ellas, diciéndoselo al, al emperador Carlos V, para que el español no quede... España no quede como una... Pues ahí, fíjate, ella asocia la traducción de la Biblia al desarrollo de las naciones, al futuro. Y, y así será, <ríe> lo estaba viendo en, la, en, la, eh, en esto. ¿no? Y, y para que España no quede para atrás, pues tocando, intentando tocar un poquito el corazoncito de, del emperador, eh, dice que, que esto es importante para el español. Y también alegando que, bueno, que anteriormente a la historia también se había hecho, porque lo, en vista que los apóstoles... Eh, no, hablaba, no hablaban eh, latín, ellos hablaban en, en, en, en bueno, en idioma, Jesucristo hablaba arameo, no todo incluso, no todos, todos, todos, todos nominaban el griego. Todo esto se traduce después que dice, fue necesario que eh, se hiciera una Biblia, la Biblia vulgata, en latín, San Jerónimo. Entonces vemos que ya se ha habido una traducción, ya ha habido un, un, una modificación, o sea, no es, y la Biblia en latín no es, si tú llamas la Biblia original, eso no existe. Entonces dicen, por eso es importante como el, el, el lenguaje, como un organismo que va evolucionando, se utilice, se, que no, no está mal traducir en sí la Biblia de nuevo, ¿no? Pero bueno, los intereses de la, de la Inquisición... Oye. Y eso lo voy a estar desarrollando y desde ya le invito para el programa del día lunes 31, estaremos desarrollando eh, ese tema sobre la herencia judía en la reforma protestante, un tema igual como este, Samuel, desconocido. Uh -huh. eh, y lo retomo y lo menciono pues invitando a todos. Eh, también nos saluda Reinaldo Machaca desde Bolivia, saludos, dice. Eh, Elías Quesada, eh, buen amigo también, hermano. Qué bien, que este muy interesante. Lo interesante, dice también, es que se tradujeron eh, los deuterocanónicos, verdad? Algo que a veces también se desconoce, eh, pero qué bueno. Eh, decía esto, Samuel, por lo siguiente: porque el lunes estaré yo hablando también de cómo los hebraístas formaron a estos humanistas en el hebreo, eh, que impulsa lo que tú estás diciendo. Es decir, dicen ellos, bueno, sí es cierto, pero la Biblia no ha estado en latín, ha dominado la Edad Media y todavía ha entrado lo que algunos ¿eh? pues sabemos que la historia no se corta en rebanada, pero sabemos que en ese momento, que ahora le llamamos eh, la, la, la Edad Moderna, este, todavía sigue prevaleciendo como idioma fuerte latín. ¿eh? Pero sin embargo, comienza a haber un despertar dentro del cristianismo de estas traducciones y lo rescato por eso, ¿verdad? A veces, como que también la herencia de los conversos, que ya lo vamos a hablar cuando hablamos de la Inquisición eh, y de todo ese mundo de, de herencia hebrea, eh, se ha invisibilizado y creemos que, que, que, no, que no le debemos nada a ellos. O sea, eso es otro tema que estaremos también debatiendo en otra conferencia. Pero sí, bien contigo, mi hermano. No, es, es, es, es muy interesante e importante lo que estás comentando, ¿no? Eh, es importante incluso pues las fuentes que eh, no sé o sea, yo he dado conferencias solo sobre la Biblia en España hablando sobre las fuentes que se utilizaron pero eh, creo que, que eso ocuparía mucho lugar aquí ahora para hablar de todo esto hablar sobre la introducción eh, es, creo, quiero hablar de, creo que es mejor hablar más, sí. una, una vista más panorámica de todo, ¿no? Entonces eh, se utilizaron fuentes hebreas para, obviamente, para, aparte de las sextos se utilizaron fuentes hebreas para la traducción del, del Antiguo Testamento. Oye, y curioso que Caseros de Reina, en, en el año 1569, eh, traduce la Biblia, termina la traducción de la Biblia de a, la Biblia del oso, porque en la portada aparece un oso, por eso se llama el oso. Ojo, y esto otro dato, ¿eh? Mucha gente ha especulado que qué significaba el oso. Te digo algo, eso no significa nada. Quiero decir, fue, no, eh, no, fue porque eh, era el sello que, de otro impresor y le gustó a Reina y lo puso. O sea, que no era que porque significado de no sé qué. Después quieren no, sacar la... la, la muy la, romántico, la toda una semiótica sí, eso, de eso. Sí, sí, pero eso, eso fue por una historia de, de, del sello de, de un que le gustó a Reina. Eh, y bueno, entonces, eh, volviendo al tema... Reina en el 1569, eh, hace la traducción de la Biblia. En el año 1602, Cipriano de Valera, los dos son extremeños de mi región. Uno ah. nació, casero de Reina, fue, nació en, en Montemolín, que está aquí cerquita, cerquita donde yo vivo. Eh, apenas, no sé si diría que 20 minutos en coche, por facilito de llegar. Y. Eh, este otro, eh, Cipriano de Valera, nace en Frengenal de la Sierra, también en una media hora de donde yo vivo. Nació también en los dos extremeños, o sea, estoy en la cuna de, de aquellos que tradujeron la Biblia, ¿no? Y entonces, esta es la Biblia del cántaro. Tiene algunas diferencias con, con la Biblia del, del oso. Por ejemplo, aparte de la, de la portada, que se le conoce la Biblia del cántaro, pero porque la portada también es un cántaro, tampoco significa, no tiene un significado especial. Eh, y esta Biblia, por ejemplo, eh, lo que sí hace Reina, Reina, perdón, eh, Cipriano de Valera, que tenía, era más calvinista que, que Reina, poner algunas cosas que sonaran un poquito más calvinistas. ¿no? Eh, por otro lado, el lenguaje había evolucionado un poco ya, solo en, en 40 años, hizo, hizo falta también una revisión de estos textos. Por otro lado, también... En los libros deutorocanónicos, eh, reina, sí es cierto, que los tiene en el orden que, que, que había en ese tiempo. Lo que hace lo que hace. Eh, no, pero reina. Lo que sí es verdad que él, él eh, incluso que él tiene la oración. La, la oración. Uh, la oración de Manasés también aparece. Creo que la oración de Manasés, si no estoy mal, aparece. Eh, el ver eh, y el dragón, el episodio aparece, o sea, no solo lo, los siete de otro canónico que no conozco, que conocemos, sino que hay más. Está también Susana, la historia de Susana. Eh, entonces, tenemos esto aquí. Pero él hace algo importante: él, él algo, eh, hace, hace algo importante. Cada, reina, cada vez que viene un libro de otro canónico, él lo especifica. Él dice: Este libro no aparece dentro del canon, eh, el canon hebreo. O sea, así. Él lo especifica, literalmente. Tenía que buscar lo que dice literalmente, pero algo así ni dice. Pero él mantiene el orden eh, que existía. En cambio, Cipriano de Valera lo que hace es coge todos estos libros, los traduce, pero lo pone como una especie de apéndice del Antiguo Testamento. Y, o sea, están entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O sea, es decir, sí, traduco estos libros, son importantes, pero él mantiene ahí una separación y, y otra cosa que hace eh, Cipriano de Valera, comparado con la Biblia del Oso, porque eh, Casero de Reina tiene en cuenta también los, algunos versículos de la Vulgata, para, en cuestiones más complicadas, pues la Vulgata era más fácil para él y, y utilizaba la traducción de la Vulgata, en algunos casos, no en todos. ¿no? Lo que hace Cipriano de, de Valera es suprimir todo lo que tiene que ver con la Vulgata. Es otra otra, otra diferencia que encontramos entre una Biblia y otra. Entonces podemos, yo, yo siempre cuando me hablan de la Biblia de España, yo siempre hablo de cuatro fases: Francisco de Encina con el Nuevo Testamento, Juan Pérez de Pineda con la revisión del Nuevo Testamento de Francisco de Encina, Casiodo de Reina con la primera traducción completa de la Biblia y Cipriano de Valera con la, uh, la revisión de la Biblia del, ya completa. La del año 1602. Otra cosa a tener en cuenta es que el, la Biblia que tú... Seguramente que, que te suena. Hemos dicho reina, hemos dicho valera. esa, esa es, Si unimos estas dos palabras, ¿qué nos da? Reina valera. reina valera. Entonces se puede decir que en el año 1602 ya se crea lo que hoy tenemos como la Biblia reina valera. Pero algo interesante también relacionado, y esto es un guiño que yo hago siempre a Francisco de Encinas, por cuestiones, providencia divina digo yo, ¿no? porque siempre eh, o sea, Francisco de Encinas traduce el Nuevo Testamento, eh, Juan Pérez de Pineda lo revisa y, rey, y Reina hace la primera traducción. Él tuvo un problema también de, de tiempo, de dinero, unas cosas y otras, y Santiago desde Santiago Apocalipsis no tocó nada. O sea, usó el Nuevo Testamento de Pérez de Pineda, Francisco de Encinas Y, curiosamente, cuando hace la revisión Casi de eh, Cipriano de Valera Le pasa algo parecido también Y no toca también esa parte Entonces, fíjate Que desde Santiago Apocalipsis Aunque se llama la Biblia Reina Valera Desde Santiago Apocalipsis, en tu Biblia Reina Valera Lo que tienes es a Francisco de Encinas Dato interesante Inter sí Sí, y a mí me gustaría, yo siempre digo, o sea, la conocemos como Reina Valera, ¿no? Yo, yo si pudiera, siendo, siendo justo con todo y no dejando ninguno atrás, yo, aunque fuera un nombre largo, yo llamaría esta Biblia Encina Pérez de Pérez, Reina Valera. Sí, increíble. Es, es similar a lo que hace Erasmo cuando, solo que Erasmo en el griego, ¿no? Cuando no encuentra las últimas partes del Apocalipsis traduce del latín. ¿verdad? una de las críticas eh, eh, a, al texto receptus de Erasmo, no, entonces es muy similar eh, en otro sentido lo que tú estás diciendo que yo no conocí ese dato, así que gracias por ese aporte eh, de esa deuda que tiene la reina Valera. Por eso, eso fue uno de eso fue uno de los motivos por los que yo me quiero especializar en Francisco de Encina, primeramente, aunque después lo hago más abierto al pensamiento teológico, pero a Francisco de Encinas por eso, porque creo que la historia está en deuda con Francisco de Encinas. Sí, ¿sabes qué otro dato interesante? Es porque normalmente en América Latina voy a hablar, no sé si en España sucede lo mismo, Samuel, si no, tú me corriges, pero en América Latina siempre que se habla de la reina valera, se habla de una Biblia que eh, pareciera que nunca tuvo los deuterocanónicos. <ríe> eh, sin embargo, lo que tú estás diciendo sí estuvo. Y yo investigando me encontré con un dato que no sé si tú lo conoces, pero nosotros le debemos ese quite de los deuterocanónicos a la sociedad bíblica británica ¿sabes? De las cosas irónicas no se la debemos a un problema, llamémosle muy de eh, Hispania, ¿eh? si no se la debemos a, a los anglos, <ríe> que cuando traducen y quieren vender eh, como colportores, como sociedades bíblicas, eh, van a utilizar... La King James para los norteamericanos y la Reina Valera para, para la habla hispana. Pero ellos quitan en un problema, en una política interna de la sociedad, eh, los deuterocanónicos. Ese dato a mí me, me revolucionó mucho porque siempre acá te dice, por ejemplo, en América Latina, pero yo tengo una Biblia evangélica, te dice, yo tengo una Biblia católica. ¿Y cuál es la diferencia? La gente en lo común, la diferencia son esos libros que tiene. ¿Eh? Sí, y... ¿no? y aquí alguien está comentando algo estaba viniendo también, permíteme que lo, que lo haya dicho yo, está dando ese dato importante ¿no? y, y, y eh, esto ya nos estamos adentrando en ese quite en el siglo XIX que, que fue, tuvo, tuvo cosas muy buenas pero también tuvo cosas que no tan buenas, eh, se quiso romper mucho, con ahí fue como eh, permíteme no, no quiero, o sea, no, no me malinterprete no quiero atacar ninguna denominación, ningún grupo más ni lo voy a nombrar pero se levantaron grupos eh, ya en el siglo XIX había ya levantado esos grupos, que eran mejor muy misioneros, pero eran muy uh, desarraigados en el movimiento evangélico de la historia. Y, y eso, ahí comienza, para mí, este, este declive del, del, del, del querer saber de parte del evangélico, del protestante, del querer saber de la historia. ¿no? Entonces, eh, sí. Aquí hay una pregunta, bueno, eh, nos, nos saluda también y comenta Kendi, eh, ¿verdad? Joana, eh, que pues dice que cantaría que fueras profesor de historia de, de, de ella, de Biblia, que, que bueno, Melvin Saez también eh, manda saludos para todos eh, y él, leo el, el comentario para ver si amplías tú, eh, dice, el siglo XVI, ¿verdad? Legado protestante es lo hable tanto así que producen eh, deuterocanónicos, ¿verdad? ¿Cuál sería la verdadera razón por la cual las sociedades de, británicas del siglo XIX eh, se ha dicho que fue por cuestiones económicas? ¿Le parece un dato muy pobre? Bueno, por ahí creo que va la pregunta. ¿Cuáles serían los verdaderos intereses? De, quizás más en el comentario de lo, que yo, de lo que yo decía, ¿verdad? No sé si quieres ampliar algo ahí o, o, no, o más adelante. No, pero... Precisamente yo, no, o sea, sí, parece un dato muy pobre, pero a veces lo pobre no quiere decir que no sea real. <ríe> se, se traducía eso también porque como incluso las traducciones históricas, ya sé, se tiene como la digo la traducción histórica protestante, se tiene como eh, alguna diferencia entre estos libros con, como como si fueran libros de segunda categoría, entonces, lo que por el tema de logística de misiones que estabas comentando tú, por el tema también de poder generar muchas Biblias con, y, y dar Biblias a los demás, se, se, fue uno de los motivos que esto lo lleva. Que hubiera motivos teológicos en sí, seguramente sí, lo habría también. Sí, pero, sí, en el fondo, tam, pero, pero también, eh, claro, a, a, a, el, el motivo teológico que eran libros de segunda categoría, no eran inspirados para, para esto, ¿no? Eh, sí. Eso, eso yo lo, lo mencionaba porque en algún momento estudiando los informes eh, de, de 1804 de la sociedad bíblica británica y extranjera, me encontré con ese dato curioso de ciencias bíblicas. Entonces yo siempre estoy tras esos sí. elementos históricos de ciencias bíblicas y, y porque la gente te hace esa pregunta en la pastoral, en la academia y a veces no hay respuesta. Es como decir, no, esto es católico, esto es evangélico, pero claro. la razón es por qué no están. Muy pocas veces se dice. Pero, pero que, bueno, lo más, que lo que... Lo que tú comentabas, yo estoy sí de acuerdo, ¿no? Y por temas de logística, por temas... O sea, yo creo que se, se unen temas teológicos, obviamente, temas de logística, temas económicos, y sí, eso unieron todo esto para que fuera quitado en el siglo XIX. Por eso dije yo que el siglo XIX trae muy buenas cosas, pero también otras, trae otras cosas malas. Porque, por un lado, en, en, el, en, en el combate, en la competencia, permíteme la expresión, entre católicos y protestantes, estos libros se han satanizados, y eso es un error. Eso es un error grande, o sea, yo me encanta, mira, yo tengo aquí la Biblia de Jerusalén, que fue mi primera Biblia. Eh, me encanta también leer los libros deuterocanónicos, obviamente, por mi, eh, por mi profesión de fe, por mi eh, confesión protestante, no me los tomo como si fueran inspirados, pero sí son libros que para mí entender el contexto histórico, incluso o sea, es tremendo, mira, hay una cosa que no me gusta, de, lo, de, de, de muchas iglesias protestantes. Hablan de 400 años de silencio, como si Dios no hubiera hablado. Y Dios habló. Dios habló, de, eh, siempre Dios ha hablado. Y, pero sí, pero no tenemos libros, o sea, nosotros, nuestra Biblia, es de esos 400 años. Pero fíjate que los deutrocanónicos nos habla de esto, de este periodo precisamente. Nos enfoca, nos mete, nos, nos instruye, nos lleva. Y eso nos ayuda a entender, a mí no me gusta llamarla la época... Eh, eh, de 400 no. años de silencio. Me y es una irónico. Sí, segundo templo, la época del segundo templo. Es irónico porque es la época de mayor producción literaria hebrea. <risa> o sea, sí. esos son mis, uno de mis temas favoritos, ¿no? Pero claro. tienes toda la razón, de silencio no hubo. ¿Verdad? Es que yo creo que ahí responde a una ideología muy particular, que es otro tema, ¿verdad? Pero, pero bueno. Pero yo esta, estas ideas, yo las achaco a los movimientos que se levantan en el siglo XIX, este tema. Entonces, eh, esto para mí me parece un error, llama aquí hay algunos amigos que están conectados, como es Elías, como es Marco Aurelio, que muchas veces lo hemos hablado, ¿no? Que, que no es época de silencio, es una época del segundo templo en el que Dios ha obrado, incluso fue en la época, una vez que me preguntaron sobre historia, ¿Qué, ¿Cuál fue lo, lo, la época, qué fue lo que marcó realmente que el Evangelio fuera extendido por el Mediterráneo? Dijo yo, pues una de las cosas que más marcaron fue precisamente lo que ocurre, ese juego de tronos, permíteme la expresión, ese juego de tronos, que hubo en la época inter, intertestamentaria, en la época del Segundo Templo. Esto facilitó que en griego uno y otro, después llegaron los romanos, hubiera esta red que unía el Mediterráneo, y esto facilitó, como que Dios en su providencia lo usó, o sea, que no estuvo en silencio, y estuvo obrando, Dios en su obra lo usó para montar, el, después que fuera fácil, llevar el Evangelio hasta España. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, eh, entremos entonces, a, por cuestiones de tiempo, entremos a, a otro tema maravilloso, eh, ¿qué es la Inquisición? ¿Qué tiene que ver la Reforma Española Protestante española, la Biblia y la Inquisición y los conversos. Amplíanos ahí, Samuel, creo que es un tema importante aún para entender el impacto eh, eh, en nuestro continente de América Latina. Bueno, la Inquisición mm, tuvo poder. Es, un, es, un, es como una rama civil, se puede decir. Bueno, civil no, es una rama. Sí, de, eso es mi amigo Marco Aurelio lo diría mejor. Nuestro amigo Marco Aurelio. Pero es una rama de juicio, de juzgar, de perseguir, eh, de la Iglesia Católica Romana que eh, perseguía a los, que, a los desidentes, a los que pensaban distintos, a los que no estaban eh, de acuerdo con el Papa. Y, y bueno, eh, la Inquisición la, la opera en España, opera en Italia, pero sobre todo antes en España, que ojo, fíjate, la Reforma Isabelina fue la que lo trajo, pero ya había existido antes. Incluso había un, una proto-Inquisición, y aquí tengo, siempre hablo de él también, el Prisciliano, mi amigo Prisciliano, que del siglo IV, un obispo español. Oye, y, pero ese es de los nuevos de Trota, si no me equivoco. Bueno, el, el, tengo uno más nuevo todavía, que es los chis comunes de Melanto, que tengo por ahí. Pero este sí, este no, no es viejo, este de Trota. Y, y aquí están los tratados de, de, de Prisciliano, un obispo español, bueno, de ese tiempo de España, que eh, fue el primero ajusticiado por el cristianismo establecido como eh, acusado de maleficio, pero que eso todo es todo mentira de los enemigos. Y fue un hombre que yo tengo artículos en, mm, permíteme que si me permite voy a decir la página. Claro, eh, no eh, adelante. Eh, eh, el, el Lupa Protestante tengo unos artículos sobre Prisciliano. No voy a hablar de Prisciliano ahora, pero si quieres saber qué fue Prisciliano y lo que hizo. Y, y, y cómo él fue el primero que el primer mártir o el primer ajusticiado por una proto-inquisición en el siglo IV. Entonces, te, te, te recomiendo que pueda ver esos artículos que... Además fue uno de mis primeros trabajos que hice en el máster de investigación. Y bueno, eh, ese es... Es un tema interesante. Pero bueno, volviendo al tema de la Reforma Isabelina, la Inquisición, ellos persiguieron a eh, humanistas protestantes y, curiosamente, entre humanistas y protestantes también conversos. Había una diferencia en España que eran los cristianos viejos, que eran los cristianos castellanos, se podría decir, y los cristianos conversos, que eran aquellos que venían de, de origen, de familia eh, judías. Sabes que en el siglo XV a los judíos que no se convirtieron en el cristianismo fueron, los expulsaron de, de, de España. Este fue el mayor error de la corona española, yo creo que... Podemos compararlo con otros, no. pero para mí fue uno de los mayores errores de la historia, porque los judíos fueron a Europa después hicieron <ríe> tremendos eh, avances maravillosos sí, como... Sí. Se llama lo, que hace, lo que hace Spinoza por ejemplo en los Países Bajos eh, sí. Es increíble cómo se mueve después de España ser, eh, sin decir que, que, que hubieron otros conversos que hicieron grandes cosas, como lo has mencionado tú, pero bien interesante lo que estás diciendo, porque el radar intelectual pasa hacia donde los judíos eh, van, van, van huyendo porque han sido expulsados, ¿no? Y de eso sí. hay mucho que hablar, ¿no? Pero bueno. Sí, de eso dedicar sí, programa. Perdona la tanta y... interrupción. No, no, no, tranquilo. Sí. Y además yo sé que es algo que te apasiona y me encanta que compartamos aquí lo que nos apasiona a los dos. Pero bueno, un programa de los judíos podemos estar hablando desde la diáspora hasta, hasta el nazismo. ¿no? Imagínate todo el programa que tenemos ahí para, para tratar. Pero es curioso que, que el, eh, estos, eh, esta Inquisición acusa, eh, busca... Eh, Nunca mejor dicho, cazas de brujas, porque también cazaba brujas. personas con, eh, no, Es curioso que nos metieran en el mismo saco. Judíos, eh, protestantes, brujas, ocultismo. Todo esto, lo, para ellos era lo mismo. O sea, eran herejes. Y hay tremendos testimonios de, de lo, cómo actuaba la Inquisición. Por ejemplo, Francisco de Encinas, en el libro ay, perdón, en el libro de aquí de las memorias, que esto lo escribe cuando estaba en la cárcel de, de, de Bruselas, en la Brunté, se lo escribe para, para Melanton. bueno, lo escribe después, ¿eh? pero fue la historia de allí, eh, él, y él habla mucho de los de los eh, herejes, de los mártires, bueno, de lo mal llamado herejes, ¿no? de los mártires que fueron ajustizados por la Inquisición. También hay otro libro escrito por, eh, bajo un seudónimo, Reginaldus Montalbus, que es eh, Algunas artes de la Santa Inquisición, que eso es del mismo siglo, que ahí nos habla mucho de las eh, historias de la Inquisición, de cómo mataban, de cómo hacían los autos de fe. Y, por otro lado, eh, este, este libro realmente es un seudónimo. Lo escribieron... Hay muchos que se lo han adquirido, se lo han, se lo han dado, el, que, que dicen que escribieron el libro que fue eh, Cipriano de Valera, pero esto no es real. Este libro lo escribe el consenso académico, dice que fue eh, Casiodo de Reina, eh, Antonio del Corro y Juan Pérez de Pineda, cuando se encuentran en la casa de, de eh, Montajís, en la casa de, de la madre de quien iba a ser el rey eh, francés que se convierte al catolicismo. ¿no? El primero que se convierte, eh, que era protestante, pero era un Borbón. O sea, estamos hablando de de familia, eh, de nuestros reyes hoy, ¿no? Que eran, o sea, nuestros reyes eh, españoles, hablamos de, de España, sus antepasados eran protestantes, eran calvinistas. Y fíjate ahora que son más católicos que incluso que España supuestamente es un país a confesional, la Casa Real es católica, romana. Es una cosa que debe cambiar, pero esto viene de la historia. Entonces, hay una cosa muy importante de, los, de la Inquisición, que son los autos de fe, y un auto de fe no es un coche que se conduce a ciegas, como yo digo siempre. Un auto de fe en juicios, bueno, era, había habido un previo juicio y, y había después un acto en el que se condenaba, se ajusticiaba, mejor dicho, a aquellos que habían reos que habían sido eh, condenados. Eh, y esto era una parafernaria, eh, había todo una... una uh, una historia de, de siempre de como que intentar con letanías, intentando que el rey se arrepintiera, como que, que volviera a la fe católica. Y si volviera a la fe católica, no es que te salvaran la vida. Lo único que te cambió era la muerte. No te iban a quemar. Te iban a decapitar una muerte de honor, <risa> supuestamente. Y, y bueno, y podríamos hablar de, de, de, de los autos de fe, ¿no? En Sevilla uh, hubieron eh, Tres autos de fe, por ejemplo, las condenas 23 monjes, fueron asociados con el protestantismo. Los autos de fe en Sevilla se, se celebraban en la Plaza San Francisco. El primer auto de fe fue el 24 de septiembre de 1559. 21 personas fueron sentenciadas a muerte y 80 personas condenadas. El personaje más noble, notable, condenado fue Juan Ponce de León, que fue muy, muy conocido, un personaje muy conocido, de los Ponce de León, familia de los Ponce de León, que allí por México, por Centroamérica, se, se conoce bastante eso. Uh, el segundo auto de fe fue el 22 de diciembre de 1560, 14 personas fueron condenadas, y en este auto fue el que fue quemado nuestro querido eh, Julianillo Hernández, que aquel que llevaba, el copoltor este que llevaba de Ginebra a Sevilla ahí. la correspondencia y el tercer auto de fe fue en el año eh, el 26 de abril de 1562 11 monjes fueron quemados en efigies los, los 11 monjes que, te, los, los monjes que se fugaron saben lo que hacía la Inquisición y esto es un dato importante, por eso quiero leer, quería leerlo si no te cogían a ti para quemarte si no te, te, te apresaban para quemarte hacían una estatua como si fueras tú y te quemaba O sea, qué cosa más absurda, ¿no? Entonces, ahí fueron quemados en Efigie, casero de Reina, Cipriano de Valera y Antonio del Corro. Eran juzgados en ausencia. Sí, sí, no. Y, y, y condenados. O sea, ya eran condenados. Eran juzgados y condenados. Y, y, por ejemplo, si Cipriano... si ¿Quién fue que... Eh, Constantino de la Fuente murió antes de ese juzgado? Y, por ejemplo, con él y otros casos, ¿sabe lo que hacían? Exhumaban el cuerpo... Y los restos los quemaba. Terrible. O sea, pero esto era como. Me vas a preguntar por la Inquisición. Yo te estoy diciendo cómo era la Inquisición. No, claro, claro. Y, y, y en Valladolid también sucede. Sucede esto, ¿no? En Valladolid hay dos autos de fe famosos. O sea, hubieron más autos de fe. Estoy hablando de, de los autos de fe relacionados con el protestantismo español. ¿Vale? Había dos autos de fe. Dime. El, el cerebro, me corriges. ¿De todo esto era un judío converso, verdad o mito, Torquemada? Torquemada, sí, sí siempre se como cerebro. Yo, yo mira, todas mis investigaciones que estoy haciendo sobre la Inquisición, o que aparece Torquemada ahí, pero no sabría confirmar, o sea, Torquemada siempre se ha dicho que era el, el, el cerebro, pero no sé ahora mismo decirte en qué época actuó él. ¿Sabe? Yo creo que él no estuvo, o sea, ¿en qué época fue él el que, el que estuvo? Porque hubieron varios inquisidores importantes, ¿sabe? Sí, Él está en el periodo de Fernando y Isabel. Eh, está muy... Eh, eh, eh, hay una polémica entre él y Cisneros, por ejemplo, en su relación con, con, con, con los reyes, pero, pero el punto es que, como estamos hablando de inquisición eh, conversos. versos, y quizás era otro tema, ¿verdad? Porque es otro tema que me apasiona. Pero, pero creo que es bien interesante el hecho de, de que muchos eh, de los que llevaban a cabo estos, estos actos de fe y, y todo eh, el ideal de la Inquisición venían de, de, de, de ser conversos. O, o, entonces eso es algo de lo irónico de la Inquisición. Claro, sé que es un tema muy amplio para tocar, pero, pero lo menciono sí. ahí. No, y es, es, es cierto, y, y los... A ver, es que en España, en el siglo XVI, era muy común también ese converso. O sea, eh, o sea si eh, mi propia familia tiras del hilo, llegas a que somos conversos. Entonces, eh, es algo, es algo muy, muy común, ¿no? Y, y esto... Eh, es la, es la historia de nuestra España, ¿no? Y, bueno, pero volviéndote a hablar de Valladolid, con el tema de la inquisición ahí fue con la familia Cazalla, ellos hicieron terribles, ellos incluso derribaron su casa, bueno, quitaron a... sacaron a, la, a, a Leonor Viveros, que había muerto ya, y la, la sacaron, la quemaron y, y los restos lo echaron al río. Eh, la casa de esta familia fue derruida cuando fueron todos justiciados y fueron declarados... fueron declarados... Eh, ese terreno maldito no se podía construir y y, y, y y crear una placa que ponía porque los herejes luteranos se juntaban en ella a hacer conventículos contra la santa fe católica y es terrible no es terrible todo esto de y bueno el, en el libro de algunas artes de la santa inquisición no, no, no, no voy a hablar de ello porque eh, es largo, ¿no? Pero ahí, ahí nos hablan de la organización, de cómo funcionaba un auto de fe, cómo, cómo, cómo era el proceso, ¿no? Sí, yo creo que ese podría ser otro tema más adelante. Lo vamos sí. a organizar muy bien, eh, pero agradecido de, de esto. Bueno, para ir cerrando, ya sin darnos cuenta, hemos estado un buen tiempo ya... No. Y agradecer, perdón, eh, Marlin, agradecer a aquellos que están a, siguiendo desde el principio porque no, eh, no, no es fácil una hora, casi dos horas, estar conectado y gracias por, por estar ahí. Sí, no, un, un, un saludo para todos los que han estado acá en este programa, eh, muy rico en conocimiento, más aristas por investigar. Un saludo también ahí a mi buen amigo Rudolf Valle que ha estado conectado y Melvisaen y todos los que ya hemos saludado y qué bueno que, que, que están muy, muy poca gente está interesada en esta investigación, eh, lamentablemente pero creo que seguimos haciéndole esfuerzo como Kadid y como cada programa que tú diriges, Samuel, de educar de informar, de investigar sin pretender tener la última verdad, eso es lo que hace el investigador, ¿verdad? Seguir contraponiendo informaciones pero para cerrar, eh, como al principio, ¿por qué es importante que, que la Iglesia del siglo XXI ponga su mirada, ponga su, su mente y reconozca también la labor de los reformadores del siglo XVI español? Esa es la última pregunta que te lanzo, mi buen amigo Samuel, para que puedas cerrar este, este tiempo maravilloso que hemos tenido no, y te agradezco eh, la pregunta. Y decirte algo, no, mira, eh, a mí a veces con estas conferencias me siento un poco agradecido por hablar el tiempo, pero me siento un poco uh, frustrado en el sentido de que quiero hablar tantas cosas que se quedan en el aire. Obviamente, es normal. Sí. Pero, por ejemplo, uh, la reforma, por ejemplo, la época de la, la etapa del siglo XIX, es un tema que podemos tratar en otro... En otro, en, otro, en otro momento, eh, pero ¿por qué es importante? Mira, tenemos nuestra propia identidad protestante española, no te, tenemos nuestra propia vía, tenemos nuestro propio legado. ¿Por qué digo esto? Para que hubiera una reforma protestante en un lugar, era, era importante que hubieran, por ejemplo, una Biblia, la tenemos traducción. Era importante que hubiera una confesión de fe. La tenemos. La de Casiodo de Reina, por ejemplo. Era importante que hubiera un catecismo. Lo tenemos. El de Reina y el de Juan Pérez de Pinera Y era incluso importante que hubieran teologías sistemáticas escritas. La tenemos. La de Antonio del Corro. O sea, no tenemos, en material, no tenemos nada que envidiar a cualquier otra eh, tradición eh, protestante, de la Reforma. No tenemos nada que envidiar. Y, y es importante que lo estudiemos para que en España, empezando en España, pero también en Hispanoamérica, bebamos de nuestras propias fuentes. Porque esto también es la reforma de Hispanoamérica. Claro. Y ahí es donde entraremos en el siglo XIX. Esto, esto, yo, yo, creo, yo, yo te estoy proponiendo esto, tener otro programa, ya sea en mi casa o en tu casa, con, pero hablando de, de, de esto del siglo, del siglo XIX, tanto en América como en España, qué diferencia y qué similitudes hubo. Porque el siglo XIX fue importante... Y hay otro movimiento que, fue, que hizo que esto fuera importante, que es el liberalismo. En el 16 fue el humanismo, en el 19 fue el, el, el humanismo. El liberalismo, perdón. Entonces es importante esto. Eh, pero, ¿qué diferencia hay, por ejemplo? Uh, con la reforma. Bueno, en la reforma española tenemos lo siguiente: tenemos una idea... Quiero, quiero que. ir buscando una cosa. Uh, tenemos una identidad propia. Yo creo que y más explícitamente o más implícitamente lo hemos dado a notar aquí que es una eh, identidad diferente a la calvinista. Y es un, es un factor importante que los protestantes españoles no se casaban con... O sea, decían yo soy calvinista y me quedo en Ginebra y yo voy a ser siempre calvinista. No. Y ahí donde denota, porque muchos habían sido calvinistas, habían sido luteranos. ellos no, no les importaba esto a los protestantes españoles. Ellos no se casaban con nadie. Ellos Querían buscar la verdad dentro de la verdad y donde estuvieran iba a servir a Dios. Esto es, esto es una identidad propia de, y un factor del protestantismo español, porque por ejemplo Francisco de Encina traduce en un mismo texto la, la, compendiosa, eh, la breve y compendiosa institución de la religión eh, cristiana que es escrita por Calvino y en el mismo libro tiene la, traduce la, el Tratado de Libertad Cristiana de Lutero. O sea, algo que era impensable en el siglo XVI, una obra de Lutero y de Calvino juntas. Por cuestiones de rivalidad también, eh, algunas pequeñas doctrinales, eh, matices doctrinales. Y, y entonces, el protestantismo español es, es diferente, más conciliador. El protestantismo español reconocía a los anabaptistas como hermanos cuando ninguna de las tradiciones protestantes de esa época lo reconocía. Antonio del Corro se negó a firmar una confesión de fe luterana en Amberes porque condenaba el anabaptismo. Y esto, esto es interesante también. Entonces, ahí vemos que... ¿Por qué? Porque tenemos mucha riqueza. Mira, yo eh, no quiero, no quiero menos, ni mucho menos, menospreciar a todas las tradiciones, pero en el, la esencia del protestantismo español tenemos riquezas y sorpresas que te quedarán loco. O sea, en el buen sentido de la palabra. Sí, te sí, maravillarán. Sí. Joyas, lecturas. Y en mi canal de vez en cuando estoy leyendo uh, pequeñas eh, porciones de, de, de escritos de los protestantes españoles que quedas alucinado. Nada que envidiar a Calvino, nada que envidiar a Lutero, nada que envidiar a Thomas Kramer. Es nuestra reforma, es nuestra esencia, nuestra historia. Y ahora mismo si me pregunto, y yo mismo me auto-pregunto, ¿Hubo reforma española? En XVI, yo creo que sí, lo, ya está claro, ¿no? Pero hay una diferencia con las otras líneas, que la reforma española aún se considera inconclusa. Está todavía haciendo, hasta que la conciencia de los las naciones, se vea ve como que España también fue reformada fue y es protestante, esto va a seguir todavía... El protestantismo español se caracteriza por ser distinto, como he dicho antes, a las demás vías. Un protestantismo autóctono, tenemos obras propias, que si en España se hubiera, y, esto, y este es mi estudio de por vida que quiero demostrar, por el pensamiento teológico de los protestantes españolas, si en España se hubiera consumado la reforma, estaríamos hablando de una nueva vía distinta, al luteranismo al calvinismo, al anglicanismo, estaríamos hablando de una vía española. Y que esto nos sirva también, el estudiar esto, que sirva también para reivindicar nuestra identidad autóctona protestante. Pero no solo España, Hispanoamérica también. Y que Hispanoamérica no mire tanto, que ha, han dado muchas cosas, sí, y gracias a Dios, no mire tanto a Estados Unidos, a, a Alemania, a, a Ginebra o a Inglaterra, sino que también mira a España. Y, y tú me preguntarás, ¿cómo puedo hacer esto? Bueno, valga la cuña, pues sigue mi canal, sigue mi página y también y a otros a otros a otros libros que puedo recomendar. Por ejemplo, el, este libro de Manuel, Manuel Díaz, que es un buen amigo, es un doctor... Eh, recuperando la memoria, en este libro habla de héroes de la reforma española, son unas 14 o 17, no me acuerdo ahora mismo, biografías de reformadores españoles. Ha sacado una segunda edición sobre algunos hombres y mujeres del siglo XVII y XVII, y va a sacar otro sobre el siglo XVIII y XIX, van a ser tres libros. Entonces, hay libros que se están escribiendo, hay gente, no solo yo, que se está, se está dedicando a, a o se ha dedicado y se está dedicando a investigar. Hay eh, hay un, hay un máster en el Seminario Teológico de, Sabi, de Sevilla. Hay eh, cursos que yo estoy dando, por ejemplo, en, el, en la Escuela Teológica de Granada. Ahora estoy enseñando precisamente, y doy gracias a Dios, porque un seminario de, de Bolivia se interesó por la historia de, de hispana del protestantismo. Y estoy enseñando esto precisamente en estos momentos, en este seminario de Bolivia. Hay herramientas. Acude. Eh, hay, otro, hay otra página que se llama Casa Reina de Valera, que es la de mi profesor, Andrés Mermer que él escribe bastante sobre la historia del protestantismo español. Pero es bueno para reivindicar nuestra identidad autóctona protestante y para que siempre demos la gloria a Dios y levantemos la bandera del Evangelio aquí en nuestra España amada y en Hispanoamérica. ¡Oh, excelente! Gracias por esa invitación, gracias por, por este conocimiento compartido. Eh, como CADIF como, como Centro Académico de Investigación Bíblico Teológico eh, ha sido un honor tenerte esta mañana compartir, aprender el, on, el honor eh, es mío, o sea, es el privilegio dejar, estar aquí con vosotros no eh, dejar más preguntas eh, por investigar eh, saludo también ahí a mi hermano Elías que está conectado, hermana Katia Ruiz Girón, verdad que han estado en este programa no dudes que voy a tomar la palabra y si el eterno nos lo permite vamos a hacer ese programa del siglo XIX. No, eso es un encanto, no, es un encanto. Quedaron algunas cosas que hablar del XVI que creo que serán importantes sobre el papel de, de los reformadores españoles en Europa. Hay papeles, hay cosas claro, importantes claro. y, y hacer un nexo un o intentar hacerlo porque es diferente con el siglo XIX. Creo que sería muy interesante. Vamos a, a, a retomarlo. Bueno, y muchas veces pareciera que cuando, eh, en lo personal, cuando hago críticas, porque soy una persona que me encanta hacer una crítica académica, ¿verdad? No una crítica así de, de pasillo. Eh, sobre la reforma no quiere decir que no reconocemos. Tú lo decías apasionadamente, esta es la mejor época, es la época de más trabajo, pero es la mejor época para ti. Eh, okay. Pero eh, tengo años siendo organizador, trabajando la, la celebración o conmemoración de la reforma, eh, pero también tengo aspectos críticos. Mañana eh, tenemos un programa con mi buen amigo también chileno, Luis Abeldaño, donde estaremos hablando del luteranismo y sus repercusiones hasta el siglo XXI. Es decir, eh, vamos a ver los diferentes matices de, de este movimiento muy alemán, eh, pero bueno, como siempre digo yo, Lutero no fue luterano, y entonces hay que, hay que vernos por ahí, ¿no? Eh, y entonces vamos a estar hablando, un buen diálogo, invitarles a todos los que están todavía conectados. Eh, como dice Samuel, ha sido un, un, un ejercicio y un esfuerzo, eh, casi dos horas en este diálogo. Los que nos encanta pues no lo hemos sentido. Eh, muy agradecido invitarles para mañana por la tarde, por, por horario de, de Chile, ¿no? Y estaremos una aproximadamente de hora Centroamérica, eh, en ese programa y el día lunes, que es el 31 cierre de mes, estaremos hablando sobre los judíos y los protestantes en este mismo horario que hemos tenido hoy, 10 de la mañana, eh, con el ingeniero Contreras estaremos eh, dialogando sobre este tema que medio lo tocamos con Samuel. Así que les invitamos a todos. Ha sido un honor y pues luego también puedes compartir la información de tus canales, cuáles son, cómo te pueden buscar Samuel. ¿Cómo pueden indagar más en lo que tú estás haciendo? Creo que de aquí con que conquistemos uno o dos investigadores, eh, eso ya es una gran ganancia de este programa, que es el objetivo ah, final. Cuéntanos, Samuel, tal vez brevemente eso y, y cerramos el programa. Sí, incluso mi amigo Elía me ha... Me ha echado una mano, ha puesto Conté te de Teología. Es una página de Facebook, que es un nuevo proyecto que comenzó, eh, hermanos, puedo, puedo decirlo, ¿no? me permite, hermano claro. de aquí, de, de, de, de Cádiz, estamos ahí haciendo alianzas, eh, también con diálogos teológicos, que es los tres estamos ahí, de nuestro amigo también Marco Aurelio. Eh, estamos eh, ahí, eh, en mi propio canal de YouTube es Samuel Alonso, pero realmente lo que hago de historia va a aparecer todo en, el, en la página de Facebook de... Café eh, con té de teología, así es, con té de teología, eh, la puedes encontrar por Facebook y, y bueno, también sí, también soy bastante cercano a recibir también a, a eh, solicitud de amistad en Facebook también para poder seguir también viendo algunas cosas que, en las que estoy haciendo. Así que bueno, pues muchísimas gracias, ¿no? Esto ha sido una bendición, ha sido como una charla, bueno, no ha sido como, ha sido una charla con un amigo, y una pues, que la hemos puesto pública no aquí pero me he sentido muy a gusto y qué bueno que ojalá se repita muchas veces ya sea en tu casa o en la mía como yo digo maravilloso igualmente Samuel ha sido un honor eh, muchas bendiciones eh, un abrazo a la distancia hacia España y pues no dudamos que Dios nos ha unido con un propósito y uno de esos es educar formar seguir eh, haciendo eh, vida en esa identidad que tenemos y así que eh, continuamos. Saludos a todos, muchas bendiciones y los esperamos en otro programa de Cádiz. Hasta una próxima transmisión.